Summer Cup, recordar con el Porsche 911, el teusland es un coche bastante complicado de llevar, es complicadete ya que no tiene ABS, no tiene control de tracción y bueno, y, y se suma en esta ocasión, en esta quinta ronda, que es la ronda final del campeonato, recordar Summer Cup, campeonato organizado por Team Mazazo y RRS, se suma la dificultad del circuito. El Combo es el un en circuito alemán, que, bueno un mítico circuito alemán, el trazado viejo que está, espectacular es para todo y donde veremos una gran carrera. En esta ocasión hemos tenido un campeonato de de dos mangas de 20 minutos y 20 minutos carrera al sprint. En esta quinta ronda. Espera una carrera de 11 vueltas. Vale, eh, ponerle. No sé si son están haciendo 8. A ver, vamos a verlo. Están haciendo 8.38. El mejor tiempo de Javier Soto, eh, el streamer Stradivar, estará retransmitiendo en su canal de Twitch. Ha hecho un 8.38, o sea que 11 vueltas. se va a poner estos 90 minutos. Seguramente, eh, tenemos también al piloto por Gorka Barrón, por el streamer también estará haciendo lo propio en Twitch. Y de todos los que quieran pasarse pues pues invitados están eh, eric castro creo que también estaba retransmitiendo bueno ahí en medio tenemos roberto gil y roberto mielgo los dos robertos que han marcado muy bien muy buen tiempo 47 847 y 848 muy buen tiempo para, para los dos pilotos españoles mira eric castro acaba de, de mejorar su tiempo de vuelta y se pone ahora mismo se pondría, saldría el tercero temporalmente, provisionalmente, eh, con un 8.43. 8.43.5 es un tiempazo, un 8.43. 8.42 para el segundo Gorca y 8.38 para Javier Soto. Y estamos a la espera todavía de a ver si entran pilotos rápidos también, como son Tony Santa Clara, la gente de de que van a estar ahí sí o sí, y bueno, nuestro gran amigo Edu, que es el pilotazo que que hay por aquí en rey Room, al cual todos se quieren medir y nadie, nadie consigue batir. Eh, voy a hacer un repasito: a ver, está Modest Games, eh, también estará retransmitiendo en YouTube un board, podéis pasar a verla, Oriol Albaña, eh, Uriruki, yo no sé si estará respondiendo la Onboard, puede que sí, Jordi Audet también Y, y tocayo Fran no lo veo por aquí Alejandro Díaz Reina tampoco Bueno tenemos unos cuantos de streamers eh, por aquí A ver, eh, nos comentan por el chat de Twitch Basa, vamos soto. cuando le ánimos a, a Stradivar. No está en string stream de momento. Ah, bueno. A ver, es que en esta ocasión, la quinta ronda ha habido una clasificación. Como veis, ahora no está en, en modo práctica, está en modo ya cual eh, y están marcando tiempo todos los pilotos durante. Se ha abierto la, la sesión de clasificación dos horas antes de la carrera. Entonces, en un circuito largo y bastante complicadete de hacer vuelta. Eh, bueno, bueno lo, se ha decidido así desde la organización, me parece una manera perfecta de, de darle la oportunidad a los pilotos a que marquen su mejor tiempo. Aunque luego yo siempre digo que en las carreras de resistencia como estas, en resistencia, son 90 más, eh, la clasificación es secundaria. Luego, si tiene buen ritmo, va a estar durante eh, carrera de supervivencia en el pasado que es North Life. Recordar que es muy estrecho y que se mantenga en pista, da igual marcar el mejor tiempo si luego no vas a reventar el coche o tienes que pasar por box para arreglarlo o lo que sea. Entonces, pues bueno, pues bueno va a ser una carrera de supervivencia y carrera de constancia. Más que nuestra gorca, Felipe Bousso nos dice suerte a todos los pilotos, al comentarista, parte imprescindible de, de ellos, campeonatos. Eh, gas, pues sí chicos, suerte a los pilotos, que se lo pasen bien, que nos pasemos bien aquí en cabina y vosotros viendo la retransmisión, que la verdad es que está siendo un pedazo de campeonato. Podéis estar en la lista de reproducción de examen de, de timazazos Tenemos ahí la lista de reproducción en el canal de, de YouTube donde podéis ver cada, cada carrera de cada ronda que ha estado vamos increíble sí que es verdad que ha dominado desde el principio hasta el final edu mil que por cierto ahora estoy recordando que me dijo que no podía correr esta creo que no puede correr esta no sé si matemáticamente habrá ganado ya ahora le echamos un vistazo a la clasificación y Nada al final, parte imprescindible tanto la gente que nos está viendo como a los pilotos que participan. Y gracias a ello se puede hacer esto y podemos disfrutar. Eh, bueno, aquí vas a le dar ánimos a Eric Castro, piloto rapidísimo con el cual he tenido el placer de correr. Estamos ahí en la FANICA los jueves en el campeonato de RRS. Podéis echarle un vistazo en la, en la web. Eh, okay, todo rapidísimo. Eh, estamos con los de TM92 y bueno, y, y el Castro, si no hace podio, está ahí entre los cinco primeros casi siempre. todo muy, muy rápido con el cual no, no había tenido yo el placer de, de conocerlo en vista antes. Eh, sí, seguro que luego Gorka abrirá el, el stream. Soy su mod y no está de momento. <risa> Nada, pues chicos, pues ya sabéis que por aquí podéis seguir la carrera también de manera un poco más general. si ya, Yo siempre intento repasar a los pilotos que están streameando, para, por si alguien quiere irse a su board, que, que tenga esa opción y, y eso. Eh, nosotros estamos retransmitiendo también Twitch <coughs> a la vez en. En YouTube me parece que en Facebook también tengo puesto yo en, el, en, el, en mi perfil eh, de Fran Machuca el, el directo. Pero bueno, las dos plataformas más usadas es Twitch y YouTube. Yo creo yo que Twitch para los directos va perfecto. Sí, en Twitch lo bueno que te permite... Algún enlace nos ha pasado por aquí alguna vez rey Kazagua que nos permite ir sumando on-board y al final te hace una pantalla de 6, 7, 8 on-board si tira tu tarjeta gráfica o tu conexión pues, pues lo podéis podéis tener esa opción también y mira eh, Javier Soto eh, Stradivar viene mejorando el primer sector ¿sabes? porque tiene 8.38 el primer sector tiene 306 3.05 y medio marcado ahora. bueno, pues viene mejorando. 3.064 era el tiempo que tenía. Viene mejorando casi un segundo. Ahí tenemos las 900 milésimas que vienen mejorando. El primer sector es mejor. El primer sector de eh, tiempos globales. Y, y nada, ahí lo tenemos con la, con la skin del Porsche 911 tan peculiar y carismática que tanto le caracteriza a Estreadivar eh, con ese naranja y la esquí me parece que es de, de llegar sí de la bebida pública vamos a ver si pillamos algún plano más de cerca esta cámara sí ahí tenemos los cuernos y esa vida tan <ríe> polémica que tal, a tanto nos gusta a alguno y, y tampoco le gusta que la gente que haya podido estar en Alemania disfrutando de este de este de esta pista es una experiencia que se lleva en el cuerpo para toda la vida mucha gente sube bueno gente de española gente de todo el mundo yo creo suben a Alemania van a Alemania a alquilar su coche o incluso me parece que puedes meter tu coche pasando una serie de. De homologaciones y, y dar una vueltecita sin apurar mucho, porque al final la realidad eh, son viñas reales y, y puedes jugarte la vida. Pero sí que es verdad que vivirlo desde dentro y en las rectas siempre la puedes pisar un poco más. Y tiene que ser una, una experiencia magnífica. Bueno, viene mejorando el segundo sector. Eh, Javier Soto, eh, casi otro segundo, o sea que ahora mismo está en 8.38.4. Eh, podría tener la opción de bajar al 8.36. Vamos a ver, porque sería muy buen tiempo. De momento está dominando esta sesión clasificatoria de, de dos horas, ya queda media, media horita. Ahí ha bloqueado, ahí aparece que ha bloqueado un poco. A poner una vista un poco más general, mira, aquí tenemos la, la del helicóptero. Parece que no va muy fluido la imagen. No sé, la cámara fija se escucha la música. Si os dais cuenta, cuando pasan por la zona de esta de tienda de campaña, la, Sí, bueno, se pues escucha la fiesta que tienen ahí montado con la cerveza y, y demás y la gente disfrutando del espectáculo. Es poco rato que, que en verdad en el circuito sí mola la experiencia, pero pero vives una curva, ¿no? vives la carrera de, de todos los pilotos, pero una curva, ¿no? Cada vez que pasan por ahí por tener la oportunidad de verlo. Aquí no hay bueno grada, grada ahí en el en el GP, en el. Bueno, pues ahí continúa Javier Soto mejorando ese tiempo y parece que ya le queda, ya está próximo a la recta de atrás, a la recta más larga del circuito. Parece que sí si viene mejorando, viene mejorando dos segundos. Saca 4 segundos y medio a, a Gorka, 5 a Eric Castro, Roberto Gil ahí a 7 y medio y Roberto Niergo a 10. Bueno, bastante diferencia ya que el circuito es muy largo, son 8 minutos de circuito normalmente cuando hay un circuito, un circuito de 2 minutos, un minuto y medio, pues las diferencias se reducen muchísimo, ¿no? pero... pero bueno luego hay que demostrarlo en carrera hay que ser constante y no matarse durante esas 11 vueltas 11 vueltas que, que nos va a deparar este esta carrera ya lo vemos saliendo a, a recta hubiera estado bien que eh, hubiera tenido algún coche delante para coger algo de rebufo y más velocidad de punta pero bueno yo creo que, que va a terminar mejorando este ese 8384. Ah, pues mira, Gorka Barro nos comentan que ya está en stream. Y vas a nos comenta que preguntaba por Gorka y ya nos confirma que está en stream. Pues ya lo podéis seguir en la plataforma de Twitch, creo que retransmite él. Y su onboard. Eh, Ricardo González, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Ricardo. Nada, pues vamos a disfrutar de este trazado que. Trazado alemán que tanto nos gusta a algunos, y bueno, tan espectacular es de ver también con con estos ports 911 los de uslan. Tenemos en cámara Roberto Gil del equipo Fan resist Team, el cual ha, mejorado, ha marcado un muy buen tiempo. Tiene 8:45, creo que es el cuarto 8:45. 9 no, un tiempo, ¿eh? porque. Bueno, y Javier Soto, Stradivar, que, a que sí ha bajado, ha bajado del 838, ha bajado un segundo, parece que el tercer sector no le ha ido todo bien, venía mejorando los dos primeros sectores dos segundos y bueno, al final ese 838, 37, 4, le da la opción de la pole provisional. ¿Sabes? Porque hay pilotos que todavía no han marcado vuelta, tenemos aquí a... Me falta Tony, me falta Edu mil dijo que no, que no iba a poder correr. Eh, Tony Santa Clara tiene que marcar vueltas, seguramente se mete ahí también en buena posición. Eh, bueno, 29 pilotos en pista, lo cual no está nada mal para este final de campeonato, este esta ronda final de la... La porsche Summer Cup organizada por timazazos y RR, RRS. Perdón, vamos a hacer un breve repaso a, al calendario. Ahí teníamos en la ronda 1 en Dubai, la cual estuvo muy emocionante. En la ronda 2 Nimbo, espectáculo de carrera que vivimos en Nimbo, Mido Jayo, ronda 3 Red Bull Ring. En la semana pasada, el domingo pasado. Y bueno, este domingo, pues 18 del 7, nos live la variante 24 horas. es lo que tienes que evitar a toda costa en, en carrera en carrera veremos otros tiempos y seguramente luego del adelantamiento bueno se puede adelantar prácticamente en todo el circuito aunque es bastante difícil pero sobre todo la zona de adelantamiento normalmente los pilotos esperan a la recta para para coger el rebufo y, y adelantar de la manera más fácil tenemos a Sergio Durán Haciendo un drift con esa skin blanca y naranja o roja. Naranja. Bueno, ha controlado el coche y si eso pasa en carrera, al final es un mal, mal menor porque, porque no, no, no le ha ocasionado daños al coche. Sin embargo, lo de Roberto, si sí, lo de Roberto hubiera sido. Un que pierdan bastante tiempo. Bueno, 25 minutitos para que termine la quali sigue continua y los pilotos marcando tiempo. Vamos a hacer un breve repaso. Eh, Javier Soto está saliendo ahora de una salida de boxes y va a por el, el trazado GP ya entrando en, en la variante de Nos Live. Gorka Barron ahora mismo en box, Eric Castro en box, Roberto Gil en box. Saben que aún tienen tiempo, yo creo que harán algunos intentos más. Y, y bueno, de momento se mantienen ahí arriba con buenos tiempos. Roberto Mielgo también entra en el circuito antiguo de North Light. Piloto eh, español con la skin roja y negra, eh, Andrés Rojas, el cual veíamos, creo que le habrá anulado la vuelta, sí, yo creo que ha abortado. Andrés Rojas ha tenido ahí un pequeño contratiempo, pero bueno, está de momento en P6 y muy buena posición de salida. Eh, David Blanco del Team Blanco y con la, con la skin de color blanco. Ahí tenemos que ha marcado un 8.50, mismo tiempo que Andrés roja muy igualado estos dos pilotos y luego en, en carrera seguramente lo veremos tener alguna batallita. Eh, Pedro Valencia de Timazazos, al mejor posicionado de Timazazos en octava posición con ese 8.51. Intentando mejorar, ahora mismo va por el primer sector. dando tiempos de vuelta a todos los pilotos para conseguir la mejor posición de salida. Eh, Modest games también en Box, piloto de Hanba Racing Team, eh, seguramente estará retransmitiendo en YouTube y podéis seguirlo en su humor, también. Eh, Gerard Rey Gerard, Gerard Rep, perdón <coughs> Gerard red eh, en Box también, Sergio Durán. Ya va por el segundo, tercer sector. Tercer sector, sí. Piloto que veíamos hacer un drift. Ahí lo tenemos pasando por línea de meta. Y vamos a ver si mejora el tiempo ahora mismo. Sí, si ha mejorado, ha mejorado a 8.55. Mantiene en la misma posición, pero ha mejorado para ponerse a tan solo. 8 décimas de Gerard que es el que tiene adelante Bueno, eh, Mauricio Delgado, el piloto chileno ahora mismo en box. Seguramente se estará bebiendo una cerveza ya que son dos horas y hay que hidratarse. <risa> eh, Mario Sánchez, del Timbazazos, actualmente en P13. La P13 que ya sabéis que es temporal es provisional hasta que termine la sesión de Quali que aún faltaban un 21, 21 minutos. Bueno, pues nos saluda por el chat de YouTube. Eh, Fran, mi tocayo Fran. Eh, buenas chavales, eh, desgraciadamente, desgraciadamente hoy no me puedo estar en vista, bueno nada. Pues a disfrutarlo por. por la retransmisión y.. Y la verdad es que Frank ha tenido muy buenas batallas a lo largo del campeonato, lo hemos visto ahí en muy buenas posiciones. Y yo creo que se lleva un buen recuerdo de este torneo veraniego, de esta por Sunter Cup. Y nada, sabemos que estará esperando el próximo campeonato y, y esperando estamos nosotros también de verlo en pista Vamos a seguir con el repaso, ahí teníamos a Mario Sánchez, del cual de momento no está mejorando los dos primeros sectores eh, jordi el piloto andorrano eh, con ese 98 estos son ya pilotos a partir del 13 ya son pilotos que están por encima de los minutos parecen grandes diferencias pero realmente no lo son en un trazado tan, tan largo Jordi Audet, que también seguramente estará retransmitiendo eh, su stream en... y su enboard en box de momento. Eh, Rubén Muñoz del Timazazos y ahí lo vemos con esa skin rosita y tampoco viene mejorando los dos primeros sectores. Bueno, en el momento tiene un 9-12 y... y saldría provisionalmente en la P16. David Jareño, ahí lo tenemos, con es así, al en P17. Creo que tiene la vuelta en porque no tenemos tiempo de referencia de, de esta vuelta que estaba haciendo. David Figueroa del Team Mazazos, ha sido un campeonato con mucha influencia del de, de equipo Mazazos. Ha habido 5, 6, 7 pilotos, por lo menos, del team en, en toda la parrilla y con un nivel espectacular. Tenemos a David Figueroa en P18 y con un tiempo de 9,24. Bueno, el Fren Figueroa que está ahora de momento en el primer sector y sí, ahí lo vemos en el trazado del gp de Newbury y ahora es cuando entra al trazado viejo de los live los life, Notch life eh, o los live o como queráis llamarlo ahí se va un poquito largo se ha abierto bastante y, y ya afronta el infierno verde y tenemos a david David Gazzuaga con esa skin rosita también, que, no, que tanto le gusta a algunos pilotos. Y terminando su vuelta, eh, pasando por la línea de meta, y parece que no, no, no le ha costado esta vuelta. Bueno, habrá tenido algunos track. Oscar Domingo del equipo Mazazos, otro piloto de él, del gran equipo Mazazos, que son una piña, son grupo de colegas que comparten este hobby y la verdad es que yo los ratos que he hecho con ellos en el canal de voz eh, me lo pasó realmente bien bueno se nos ha colado por aquí a ver eh, Mario Sánchez que parece que ha mejorado el tiempo eh, 9 segundos 9 minutos perdón y David David Artyons, creo que sí se ha metido ahora en P14 ese 9, 9 minutos 5 segundos y continuamos el repaso por Oriol Balmaña, del cual no tiene no tiene tiempo de vuelta, a ver. No, Oriol no tiene tiempo de vuelta de momento. Bueno, pues otro piloto más de mazazos, el cual es el artífice de esta Gran idea que fue en primer momento a Samuel Carr y la ha, ha sabido llevar a cabo de la mejor manera posible. Yo creo que, que ha salido todo, todo magnífico. Ha, por parte de los pilotos, le ha sido eh, un atractivo. Y, y hemos tenido en toda la ronda dos servos abiertos: el, el server de clasificatoria, clasificatorio, la carrera clasificatoria y el top split. Ha ido perfecto. Una elección de circuitos realmente buenos. Se ha basado también en circuitos que no, no estuvieran en muchos otros simuladores. Y, y la elección del coche también visualmente espectacular. Estos ports son muy bonitos. Y, y nada, bueno, buen espectaculares que nos están ofreciendo en este campeonato. Tenemos a Kevin Fernández del del equipo HRT eh, por el tercer sector, eh, parece que no viene mejorando esos dos primeros sectores, tampoco ha marcado, ah, bueno no, no tiene tiempo, entonces bueno, está marcando una vez eh, una vuelta completa. Si termina este sector, este tercer sector sin ningún off track y le permite.. Le permite marcar un, un tiempo de vuelta. nada un saludo Fran y, y gracias a ti amigo. bueno eh, Rubén Mora lo tenemos por aquí es así, es muy y negra y bueno, se tiene un pequeño track se ha ido contra el muro ahí eh, tampoco ha marcado vuelta yo creo que esta tampoco se la va a dar esta, esta vuelta yo creo que le habrá invalidado el tiempo por salirse de, de, la, de la trazada Pablo Oña Él lo tenemos de momento en P26, pero bueno, de momento no tiene, no tiene tiempo tampoco. Luciano eh, y. Luciano y Lucia, Chazo, perdón, el piloto argentino, el único piloto argentino que hay hoy, ya que Ariel Zatón no ha no, no podido estar. No lo veamos por aquí. Piloto la comunidad de esports Racing Argentina, la cual colaboramos también con ellos. Intentamos colaborar con todas las comunidades que que se presten y, y pensamos que la unión es la fuerza. Pensamos que mejor ir de la mano en cualquier cosa que hagamos antes que ir cada uno por, por su lado. Eh, Tony Santa Clara, el piloto del cacahuete Tignoreca, aquí lo tenemos, el cual seguro, estoy seguro que nos va a dar un buen espectáculo en carrera. Tiene 14 minutos para marcar un tiempo de vuelta, vamos a ver si consigue hacerlo y no. ahí parece que ha aportado esa vuelta, se ve que ha, ha roto suspensión, ha roto algo. Pues no le quedan muchos intentos a, a Tony a ver si pudiera marcar ese tiempo de vuelta y, y seguramente lo lo hará con buen tiempo ya que nos tiene acostumbrado a, a que circuito todo bastante rápido eh, Rubén Morán que creo que ya lo no hemos enfocado sí David López tampoco sí tiempo de vuelta y saliendo del trazado GP puede ser sí. y entrando en el antiguo Félix Pérez de Mazazos, que de momento tampoco tiene tiempo de vuelta. Vamos a ver si, si tienen suerte estos pilotos, que les queda ya 13 minutos. Recordar que las vueltas son de 8 minutos, casi 9 minutos, 9 minutos al menos, pilotos. Y, y bueno, esperamos que tengan suerte estos pilotos para, para hacer un, un tiempo de vuelta válido que le los posiciones en buena para, eh, para hacer una buena salida chicos eh, faltan 12, 12 minutitos vamos a ver tenía yo por aquí bueno algunos datos de Ernest Life que tenía por aquí apuntado eh, no sabía yo que era el trazado más largo del mundo la verdad es que es uno de los más largos con sus 20 kilómetros pero no sabía que era no, no sabía si había otro más largo y, y si es el, el circuito más largo de, del mundo con, con esos 20 kilómetros ¿no? eh, tiene una diferencia de altura de 300 metros o sea, entre lo que más sube de altitud los pilotos el, el trazado y lo que más baja son unos 300 metros o sea que hay bastante diferencia de, hay bastantes pendientes vamos por decirlo de alguna manera Bueno, sí, sí, estoy leyendo que, que es uno de los circuitos más temidos y difíciles de conducir, es que se ha ganado esa reputación, ¿no? yo no sé si cuánta gente se habrá matado aquí, no sé si, sea, si será mucho, pero el circuito es propenso a eso, ¿no? a tener incidentes, y en cuanto más pierde lo más mínimo entonces, ¿de la concentración... Eh, te podéis encontrar muro un circuito súper estrecho, muy estrecho, que solamente hay una sola trazada y si te sales de ella ya en cadena siguientes curvas peor y. Para Morimaru, que nos dice buenas tardes, se viene Valía de puntos hoy por la ausencia. Sí, vamos a ver si podemos ver cómo la clasificación. Sí, todavía faltan 10 minutos para que termine la quali -E y empiece la carrera. Recordar que son 11 vueltas. Eso, aquí. Eh, campeonatos. Eh, campeonatos. Sports Summer Cup. Aquí tenéis todos nuestros campeonatos, podéis echar un vistazo, a... bueno, tenemos base de datos, de, de las aplicaciones que hay, comunidades colaboradoras, eh, comunidades de RRS, eh, bueno, el calendario, retransmisiones, bueno, tenéis una web bastante completa de, de Raidon sobre Rayrun. Eh, eso aquí, semana 4 bueno, no, estos fueron la, los resultados de la semana pasada. Vale, el resultado y clasificación general. Ok, a falta de North Life, ¿vale? Edu eh, Mil con 480 puntos, el cual yo creo que ya ha ganado matemáticamente. porque A ver, 120, 120. Sí, 120 puntos, pues, aunque ganara Gorka eh, la carrera de hoy. 313 más 120 sería 433. O sea que no llegaría, es 2000 ya, campeón matemáticamente. Pero fijaros la poca diferencia de puntos que está habiendo, tanto para la segunda posición, que Eric Castro le puede quitar a, a Gorka Barrón. Bueno, a Gorka se lo puede quitar en la segunda posición, Tony Santa Clara, Xavi pinchado bueno, bueno se ganan muchísimos puntos por cada por cada carrera y entonces aquí estamos viendo poquísimas diferencias tan solo dos puntos aquí entre Eric Castro y Tony Santa Clara, Xavier Pinsat también hizo unas grandes rondas las dos primeras rondas luego se si ha faltado. ya no denunciaron, tampoco estaba hoy José Antonio Peña creo que no lo hemos visto creo que no. Bueno, se mantendrá ahí con esos 179 puntos. Marcos Prey, creo que hoy también la ausencia. Rubén Morán, si puede superar a todos estos pilotos, Javier Soto es el piloto más claramente posicionado para para ganar bastantes posiciones. Gerard Red también está por aquí. Pedro Valencia, Roberto Gil, Pablo Oña, David López, Francisco Martínez, eh, ausencia que nos ha escrito por el chat. Roberto Miergo. Bueno, buen baile de puntos como nos decían por aquí en el chat que, que veremos hoy. Bueno, un saludo que. para Krap que nos saluda también por el chat de, de Twitch. Y nada, esto ya quedan siete minutitos después de una clasificación muy larga para que tengan tiempo de todos los pilotos de, de clasificar de la mejor manera posible, de conseguir ese mejor tiempo, que les dé una buena un buen comienzo de carrera. Dos horitas de clasificación han tenido, ni más ni menos. Me falta por aquí Diurca también, no sé Diurca ¿qué le habrá pasado? Si es que está teniendo problemas o no ha podido entrar, vamos a echarlo. Ah sí, Diurka eh, piloto, el piloto 31 se acaba de sumar ahora y no va a poder hacer la clasificación. Sí, lo que nos comentaba Morimaru, que conto menos va a estar muy interesante este final de campeonato, efectivamente. Es verdad que la primera posición, Edu Mila, ha demostrado en todas las rondas que es negociable o sea, no, eso no hay esta es imposible. Arrebatarle esas primeras posiciones eh, y esa primera posición del campeonato general, aunque no corra hoy, pero ya la matemáticamente no tiene. Pero, pero bueno, tenemos. Estoy viendo Roberto Miergo que ha marcado un 842 Le ha mejorado ese tiempo a Gorka Barrón que tiene. Bueno, Gorka tiene un 42 9, y Roberto Miergo un 42-2. O sea, fijaros eh, en casi 9 puntos de de trazado las poquísimas diferencias que, que puede haber entre un floto y otro. Eric Castro también ahí en ¿eh? 43-5, o sea, nada, también a medio Bueno chicos, pues a falta de 5 minutos, creo que. Sí, Hello. Eh... Mira. Tenemos estas cuatro cámaras, ¿vale? Esta es la, la cámara TV, yo le llamo TV, me parece que se llama así. Luego tenemos una que es un poco más cercana, que es un poco más dinámica también, tiene más movimiento eh, la cámara y... Bueno, esta cámara me parece que se llama acción, cámara acción, ¿vale? Bueno, ahora mismo que me está cogiendo. Ah, Sí. Tiene bastante más movimiento y se acerca más a al coche. Luego tenemos la, la aérea. ¿vale? La tercera cámara es la aérea, la cámara desde de, de el helicóptero, el cual normalmente nos da un plano más general de.. de la batalla o de bueno de, del trazado de la pista. Y mira, ahí tenemos a El Castro en cuarta posición. Parece que no viene mejorando, pero bueno y luego tenemos la estática la estática a mí en las primeras curvas la primera vuelta incluso si continúan pegados cuando va en hilera y hay bastantes paralelos y todo eso a mí esta cámara me flipa porque es una cámara estática en una curva no es aquí en el interior de la parabólica y, y vas viendo pasar todos los coches como van pasando y me parece me parece espectacular esta esta cámara cuando hay muchos coche un grupo grande de coches en la salida en la salida de las carreras está siendo la que más uso yo vamos luego vamos cambiando luego me decís por el chat oye pues mira ponte tal y, y si puedo lo, la vamos cambiando A ver acá la post, eh, lo que me da miedo son las rodadas de privados en los flyers, la si de coche, coche, coche moto. Furconeta coche, que te pinchas, barran los trozos y gas y que se te hace de coche. Estamos perjudicados, eso sí. Si un día podéis se tiene que ir, eso está claro. Si se puede, tenéis la ocasión de estar por allí cerca, por lo menos. No sea, aunque sea tomarte allí una cerveza, no tengas dinero para alquilar un coche o lo que sea, pero tomarte allí una cerveza y ver el trazado tiene esa espectacular Ricardo nos comenta que es una peregrinación obligatoria para los quemados de verdad. La eh, actualización del motor gráfico, si sí, el problema que tiene Ray Room es que usa tira X. Entonces el X ya va por el 12 creo que es y bueno, tendrían que, sí, el motor y claro, sería trabajar en eso. La gafas de realidad virtual también te iba muy mal, la han podido mejorar, pero continúa en DiraX, ¿no? o sea, la habrá mejorado hasta que te, te lo permita el X Sí, lo de las cámaras es muy simple de, de cambiar, en verdad. Es y... Sí, por lo menos a los coches. No bueno, hay alguna cámara que la aérea, cuando, en este trazado, ya lo veremos ahora después. Eh, hay alguna cámara que la aérea, por ejemplo, cuando hay muchos árboles, se, se queda ahí con muchos árboles y, y no se ve muy bien. Bueno eh, chicos, eh, a falta de un minuto me hace un cigarrillo rápido y ahora vengo. Buenas tardes. a ver porque nada porque acaba de terminar la clasificación a falta de 20 segunditos ahí tenemos a javier soto el primer posicionado con ese 837 837 4 muy buen tiempo eh, roberto miergo segundo lugar saldrá eh, en p2 con 842 Corca al final sale tercero con ese 42-9 a tan solo 8, eh, 6 decimas, 7 décimas de Roberto Miergo. Eric Castro el cuarto, Roberto Gil el quinto, Andrés Rojas el sexto, David Blanco el séptimo, el octavo Sergio Durán, el noveno David López, Pedro Valencia el décimo, eh, el piloto andorrano Modes games el 11, el 12 Gerard red Tony Santa Clara al final ha conseguido marcar un tiempo. Ese 8.54 le da lugar a lo posiciona en P13. Mauricio Delgado, piloto chileno P14. Luciano Hechazo, el argentino, el 15. Mario Sánchez, 16. Rubén Muñoz, el 17. Kevin Fernández, 18. Eh, 19 saldrá David Ardions. Ardions. Pablo Oña el P20, Jordi Culú el 21, Félix Pérez el 22 Jordi Audet eh, saldrá el P23, David Jareño, a ver, eh, David Jareño el 24, David Figueroa 25, Efraín Figueroa el 26, David Cacituaga el 27, Oscar Domingo 28, Oriol Balmaña 29, Rubén Morán 20, 30, Oscar Iván. El piloto mexicano 31 y Diurca que no ha podido marcar tiempo, piloto vasco saldrá el, el 32. Bueno ya estáis viendo pilot, eh, la parrilla totalmente completa 32 pilotos, lo cual va a ser un espectáculo sobre todo la salida va a ser ver a todos esos pilotos en pista y intentando entrar en todo como un embudo en la primera curva va a ser bastante bastante difícil. A Morimaru no, no le comentaba a grapovis eh, Yo voy a rodar cuando me lo pueda permitir. Eh, me ha tocado incluso con lluvia y no es tan bestia como puede parecer. Si tienes un poco de sentido, contra la ventaja y respeta. La gente ahora se porta mucho mejor que hace un año. Claro, tío, es que la gente tiene que ir aprendiendo. Si sí. se trata de eso, se trata de pasarlo bien y no y disfrutarlo. Bueno, pues no es el carrera en el que nos espera aquí. 11 vueltas. Yo no sé cuánto va a durar. Por lo menos una hora y media. tiene, Va a durar seguro. Si tuviera Edu si de 2.000 seguro que duraba menos. Porque como va tan rápido, hace las 11 vueltas más rápido. y el Raposo nos comenta las cámaras de competiciones tan borrachos. La verdad es que no, no, no, sé yo cómo va el tema de las retransmisiones de competición. pero bueno, al final aquí en Ray Run lo tenemos bastante cómodo y la lo overlay que te, pro, te proporcionan cómo se ve la retransmisión se ve muy bien. No sé ya no, no, no lo puedo comparar con otros jugadores, pero. Pero aquí mola, aquí mola bastante, sí. Y sí, sí, la cervecita que nos parte ya me he hecho un verán Bueno, no estoy bebiendo aquí de la caña. Nada, hombre, gracias a vosotros. A ver, ahí tenemos a Gorka, a Gorkality, Worka, ahí está Stradi <ríe> saliendo de Rapando probando esa salida y siempre tenemos un pequeño warm up los pilotos se preparen aunque han tenido bastante tiempo también en esa clasificación de dos horas pero bueno lo que le tiene ahora eh, es durillo es durillo son 11 vueltas y cada vuelta son 8 minutos largos casi nueve yo pondría nueve de media una media de nueve minutos por vuelta. Mira, ha aceptado el anuncio de, de que Jordi Audet está en, en directo, pues ahí lo podéis seguir en, en el canal de YouTube, su onboard. Eh, Jordi Audet, que ahora mismo no puedo mirar en qué posición sale, pero salía ahí en mitad de la tabla, creo. Sí, esa, esa que nos falte. La, la cámara estática la vamos a poner ahora. De hecho, a ver, traer info, quitarlo. Bueno, tenemos el track map también, que luego cuando estén los pilotos entrando en box y todo eso va a estar bastante interesante. Para ver la distancia que les separa. Y eso, vámonos a.. Aquí vamos a poner a ver esta no, esta la cámara aérea. Ah, es salida lanzada. Vale, vale, vale, vale. Es salida lanzada. Bueno, pues vamos a dejar la estática. Y vamos viendo pasar los 32 coches que hay en el server ahora mismo aquí en, en la pista de north Life, la pista alemana del de, de infierno verde que. ahora en cuanto pase ya, claro, efectivamente, en cuanto pase el, el primero por la línea de meta ya no me casi. Para esta el incidente y ahí tenemos la maraña de coches. Circuito GP es bastante amplio, la verdad. Y bueno, eh, ahí estáis viendo la primera y segunda curva, es muy complicado, estamos viendo free espectacular, pero es muy complicado pasar por ahí y en una carrera así de resistencia al final también la clasificación pasa a un segundo plano yo creo que aquí hay que mantenerse en pista rodar siendo constante y no tener ningún incidente bueno, es que los planos de, de la cámara estática cuando hay coches es un lujazo es un lujazo está guapísimo y ya empiezan los pilotos con las batallas y tenemos a Eric Castro detrás de Roberto mielgo Plan, vamos, que es para hacer una foto y un de. Ahí subiendo la, la Schumacher, la enlazada de Schumacher, creo que son, sí. Bueno, por el primero, Javier Soto ya está saliendo a la recta de atrás del circuito GP de y se mueve la cámara de. esta cámara las primeras puertas, las primeras la primera curvas es que hay que ponerlas, sí, sí. Luego, sí que es verdad que cuando hay dos o tres pilotos solos, bueno, se puede hacer un repasito también de cámara, pero pero yo cuando más lo uso es al principio. y tenemos ya los cuatro primeros posicionados: a Javier Soto, Cavarrón, Roberto Miergo y Elvis Castro, los cuales no se quieren separar y, y quieren mantener ese ritmo que está imponiendo Javier Soto. Con la skin amarilla Roberto Gil que se está quedando en tierra de nadie. Un poquito más por detrás Roberto Rojas y David Blanco. Bueno, bueno, bueno. A mí es que este trazado me parece una librería. Parece si nada, mejor el circuito. El circuito más completo, el circuito más. Y ahí empiezan a introducirse ya en... Bosque en el cemido infierno verde, no estoy viendo ahí en la, en la parte de arriba. Bueno, pone el nombre del servidor y pone 11. Claro, normalmente se ve el tiempo, la cuenta atrás de lo que queda de carrera, pero en esta ocasión tenemos 11 que son 11 las puertas que falta para, para terminar esta ronda 5 esta ronda final de la por summer cup espectacular ahí vemos a los cuatro primeros los cuales están tirando bastante javier soto yo creo que está manteniendo el tipo ahí Borca y Roberto Miergo, el castro parece que se es está distanciando ya un pecho yo creo que otra vez se juntará en la recta larga seguramente bueno voy a poner la cámara de, de TV y, y vamos a poner la info de, de la batalla ya Si hubiera el motor gráfico de proyectar también tiraría más de máquina, o sea. Y tendrían que uh, repasar todo el código, no sé, no sé cómo no va todo el otro de, de informática. Eh, no, no es un mod, eh, es.. bueno, eh, tienes que meter unos parámetros en Steam, un parámetro de lanzamiento para entrar en modo espectador a Rico en vez de modo piloto que normalmente lo hacemos. Y entrando en modos prestados pues puedes ver la carrera tiene estas cámaras y tiene y luego los verla sí que lo ha hecho el colega este el scout está ahí puesto en sector 3 y... y es el que te permite ver a tiempo real los lo tiempos los overlays que hay y... Casa Solid por aquí en el chat de, de YouTube le dan o sea, a Eric Castro. Bueno eh, Sí, estamos con la batalla de Eric Castro y Roberto Miergo Roberto Miergo que parece que, que intenta no perder a la estela de, de los dos de adelante aunque bastante difícil bastante difícil porque se espera un segundito y muy difícil ahora mismo Gorka tiene el en también de Javier Soto el cual le, le beneficia y está tan solo de medio segundo de me eh, tenemos por aquí la batalla entre Gerard Rap y Modes Gaze. parece que Gerard le, le ha arrebatado esa P12 a, a Modes aquí hay un grupo Bastante guapo de cinco coches. Que como siempre decimos, ¿no? que el que, es que se desviste lo más mínimo sabe que, que le va a adelantar tres o cuatro coches. Lupito liderado por el piloto argentino Luciano Hinchazo, seguido por Gerard Red, muy de cerca, el cual ya le está intentando no meter el coche en cualquier curva. Model Kane se mantiene ahí en P13. Mauricio Delgado. 14 y David López Esa skin negra y, y verde favorita. Bueno, una buena batalla la que está teniendo ahí el autodirector se va con Eric Castro ahora mismo, no sé por qué, porque está tres segundos de Roberto Miepo, todavía no, no puede intentar el adelantamiento tenemos por aquí otro grupito bastante justo. entonces eh... en Santa Clara que me está siguiendo Sergio Durán. Parece que ha tenido problemas de tracción y Sergio Durán se le está acercando bastante. Vaya bote que hay ahí. Vaya bote que hay ahí. cómo saltan los coches. Este ya es el tercer sector, creo que es. se mantiene ahí en novena posición piloto del de Tingoreca y pegado a Pedro Valencia y... y continúa esta batallita Modes que parece que quiere recuperar esa p12 con respecto ayer a Red Luciano y... Y Luciano Chazo intentando aprovecharse de esta situación está tirando bastante ya va a salir a, a la recta de... a la recta más larga de los live Vamos a ver los rebufos porque los primeros posicionados también está caro, efectivamente. Aquí tenemos ya sí, aquí tenemos a Gorka pegado de Javier Soto, no sé yo si le va a dar para para meterle el coche, no. Se ha acercado muchísimo por el rebufo pero no, no le ha dado suficiente para para ponerse en paralelo. Muy reñida la primera posición, de momento Extradivar no, no tiene ningún fallo y no da tregua. Y por siguiéndolo con un nivel bastante bueno. <tose> Hay que ver esta, esa lucha. Hello. Pues sí, eh, Bueno, a mí particularmente, a ver, ahora mismo que están batallando el primero contra el segundo, sí, sí me gusta seguir esta, esta batalla. Pero cuando hay intercambio de posiciones o cuando vemos un grupito de cuatro coches también me gusta. Hay tiempo para todo, ¿vale? <ríe> quedan 10 puertas y va a haber tiempo para todo. Al final nos vamos con las batallas. Muchas veces ha habido rondas en la. Buah, wow, está pegadísimo, el Gorka. Gorka está pegadísimo, yo creo que no, no defiende el interior ahí Vamos con el cockpit de, de Gorka Esto es lo que se estará viendo en su onboard en su stream subiendo las enlazadas de Schumacher ah, es muy igualado ¿eh? Cuando van los dos pilotos al mismo ritmo es muy difícil el eh, intentar adelantarlo Bueno bueno cuidado que coge aquí el interior parece que tiene paralelo le mantiene la trazada ahí Stradivá para wow, paralelo de los dos coches pero de momento bueno paralelo sí sí sí sí sí ahora tiene el interior Javier Soto el cual va a poder trazar mejor esta está pero está pegadísimo ¿eh? ahí tenemos la parte trasera de, de Stradivá contra ese Mors 911 de, de Gorka pegadísimo, pegadísimo. Aquí no creo que, a no ser que tenga algún fallo, Stradi, no creo que le tire el coche de Gorka en una ciudad, o sea, una, una zona muy revirada y de muchas curvas enlazadas. Bueno, Roberto Miergo que. Parece que ha perdido la posición con respecto a eric Castro, efectivamente. También dos pilotos que están muy pegados. Eh, Tony Santa Clara viene haciendo lo propio también con tres rojas. Bueno, es que tenemos muchísimas batallas. ¿eh? Pero vámonos con esta gente. que wow, parece que intentaba meterle el coche a, a Javier Soto y. Wow, una pena Worka, a reponerse a intentar no molestar mucho ahora a reincorporarte y ah, una pena tío bueno pues nos vamos con la batalla de roberto miembro y el Castro qué pena que gorge que está haciendo un carrero oh, y por no molestar mira mira lo que está perdiendo por no molestar ahí a bueno bueno preguntada. Nada, pues bueno nada se tiene que plantear ahora gorka que va a tener desde la P16 P17 una carrera de remontadas y no ha, ha destrozado mucho el coche y nada disfrutar adelantando y, y poco a poco reponerse de, del incidente nada, no, viendo ahí una bonita batalla parece que se estaba acercando muchísimo y se la ha descontrolado el coche y, bueno, bueno parece que el coche está bastante dañado pena bueno nos vamos con Roberto Gil está en P4 ahora mismo justo por delante tiene aquí a Roberto Miergo y Eric Castro esa batalla con la P2 y a Javier Soto sí que es verdad que se ha distanciado está siete 7 segundos de Eric Castro pero bueno esta batalla está bastante interesante eh puedo ver cómo lleva el coche no tengo yo aquí Salía realmente daño, no me pone, me pone 0 el 0% del motor, 0% de daño en la transmisión, en la, en la aerodinámica. Y... Pero sí que es verdad que te, cuando tienes un incidente te, te desconcentras total, totalmente. Y, y es muy fácil después de un incidente volver a tener otro incidente o una salida de pista. Es muy fácil, es ¿eh? cuando, más, cuando más posibilidades tienes de tener. Otra salida de pistas es cuando han un suficiente. Los neumáticos eh, sucios, a lo mejor incluso se la mejor la temperatura por esperar ahí a no molestar a nadie, que lo ha hecho correctísimamente. La incorporación a pista es lo que queremos, no, que no moleste a nadie y, y no perjudicar a, a nadie. Sí, nos comentaba Ricardo que qué miedo ir a pegado a esa velocidad. Es un, es un riesgo, en verdad es un riesgo. Y, y en esta zona de, de tantas curvas reviradas, hay que hay que intentar eh, mantener una distancia prudencial, una distancia de seguridad, la cual te permita reaccionar si el piloto de adelante frena un poco antes, un poco si hace algún resto raro, ¿sabes? y ya te digo, yo en este trazado intentaría adelantar sobre todo en la recta larga. Aparte de ahí, lo veo bastante en alguna zona del trazado GP de Núcleo, ya que la, pista, la la calzada es más ancha. ¿no? La es más ancha sí. Bueno, pues una, una bonita lucha la que estamos teniendo aquí entre Roberto Miembro y Eric Castro. Eh, Roberto Gil ahí en esa cuarta posición, parece que se está acercando, se está beneficiando de esa batalla que están teniendo el, el Castro y el Roberto Miembro, eh, justo por detrás. Veíamos. viene también Tony Santa Clara, eh, muy pegado de Andrés Rojas, tenemos a Andrés Rojas en la parte trasera de Andrés, de Andrés Rojas y, y la distancia real que le separa de, de Tony Santa Clara con esa skin roja y, y blanca. Aquí continua esta batallita entre. Bueno, cuidado con Sergio Durán, que está pegadísimo a Pedro Valencia, el piloto de Tim Mazazos, el cual va a intentar adelantarlo. Vamos a ver si lo consigue, porque en esta zona es bastante complejo. Luciano un con esa esquina amarilla, viene oliendo sangre y, y sabe que tiene una opción de gran posición. Modest Games también pegadísimo a Gerard Rev, intercambiando posiciones en todo este en todo este comienzo de carrera eh, vimos como Yeran eh, adelantaba a Modes Modes parece que le ha, le ha vuelto a ganar la posición y ahora mismo está intentando Yeran <risa> por todos los medios el eh, adelantamiento de los a Modes aquí hay una batallita muy guapa y en momento nos vamos Ahí ha perdido un poquito de fuelle Gerard y el que sí que está pegado es Sergio, Sergio Durán, que encabeza este grupo de cinco coches. Vamos a intentar poner un plano más más general, bueno, esto era lo que comentábamos, ¿no? Que el plano aéreo hay en zonas que hay tanta arboleda donde se pierde, se pierde visibilidad. Y la cámara fija. La cámara fija y vemos ya a Roberto Gil saliendo en esa en esta recta tan larga, no sé cuánto me dirá, pero es larguísima. Te da tiempo a, a cogerle el rebufo a un coche, adelantarlo y luego que el, al que ha adelantado te coge el rebufo y te vuelvo a adelantar. <risa> y te queda con la misma posición. No sé por qué el auto, se va con, con Roberto Gil cuando no está en ninguna batalla. Bueno, vamos a quedarnos con Sergio Durán, el cual ha tenido ahí bastante revolfo para para ganarle la posición a Pedro Valencia, pero no lo ha conseguido. Yo creo que ha intercambiado posición, pero no, no ha podido. Lo que sí que es verdad que viene por detrás Luciano Chazo y Guardesguay en muy pegadísimos, ya que esa recta tan larga le da... Da la posibilidad de acercarte muchísimo. A ver, a ver paralelo ahí entre Luciano y Chazo y Sergio Dura. Modes Gain se mete por ahí. Bueno, bueno. doble paralelo. intercambio <risa> de posiciones y parece que sigue todo igual. <risa> De momento yo creo que está en la batallita más. Se va los dos directos con Roberto G porque se va. Cambiando bueno, pues mira, eh, vámonos a la parte trasera de Sergio Durán y, y vemos los tres pilotos que se es están acercando ahí. Ahí tiene a Luciano Echazo con esa esquina amarilla, un poco por detrás a Modest Games y Gerard Red que. Vamos a ir a su cockpit porque está a punto de levantar a, a Modes. Bueno, atención a Eric Castro que lo vemos pegadísimo también Roberto Miergo y continúa la batalla por la segunda posición. saliendo del GP de entrando en, en north Life. Ahora lo va a tener más complicado este el Castro, lo que tiene que conseguir es mantenerse ahí a la estela de Roberto Mielgo, el cual no está rodando nada mal, está rodando en 8.50, la mejor vuelta y bueno, parece que Eric Castro viene un poquito más de, de ritmo. Pero volvamos a la batalla que están teniendo estos pilotos, eh, tanto Pedro Valencia parece que está distanciándose un poco se Duran ahí en P8 Lucía me en P9 Modest Grays de 10 y P11 para Gerard Raúl que está a la espera de que tenga alguien algún problemita o algo pequeño con track para arredondar esa posición eh, batallas por la parte de Día, tenemos también por aquí a Rubén Muñoz, que parece que está en una batalla con Darío Figueroa, un de distancia tienen casi un segundo. Y volvemos a la de General Rep y Modes que están ahora mismo en paralelo, se disponen a tomar una de las curvas más complejas que hay, curva súper rápida, eh, frenar, no creo que lleguen a frenar, pero pero sí levantar el pie o ir reducir quizá. Yo creo que es la curva más rápida de todo el circuito, la que han pasado antes con estos coches tiene ahí un pequeño salto pequeño salto cuidado con esta frenada también muy fuerte bueno parece que ya llega... la mantiene ahí la distancia con respecto a modes sergio durado está ya pegadísimo a pedro valencia cada vez está está recortando un poco más. Mira, slowdown para Diurca. Estoy viendo que Diurca está en P18 y había salido en P32, o sea, en posición 32. Se ha remontado la mitad de la parrilla. Buena remontada para el piloto vasco, el, el equipo Fan Race Team, el cual está haciendo una muy buena carrera, rodando en tiempo. No tiene marcado tiempo. Está teniendo de algunos tracks. vemos a Sergio Durán como le adelanta a Pedro Valencia, el punto de timazazos, se posiciona ahora en P8, cuidado que trae por detrás a Lucía rechazo y era rep también pegadísimo a Modest Games. Bueno, esta batalla es la, la, la más bonita de ver ahora mismo y, y no está ni mucho menos en posiciones malas, ¿eh? está disputándose esa P8. P7 que tiene Sergio Durán, parte trasera de Sergio Durán. Ahí vemos a los cuatro pilotos. Bueno, pues nueve vueltas ya queda ya van quedando cada vez menos. Y, y creo que vamos a hacer un breve repaso. Primer posicionado liderando esta carrera. Ahí tenemos al amigo Estradivar. Recordar que estará retransmitiendo en directo en su canal de Twitch y podéis seguirlo. su un esta Espectacular comienzo de carrera. Este, esta ronda 5, con la ausencia de 2000 Mil es el claro dominador de tanto de la cual y como de, de lo que llamamos de carrera. Eh, Roberto Mielgo. Y tenemos eh, el piloto con la skin roja. El cuarta también está haciendo un carrero, hay que decirlo, porque no es nada fácil mantenerse ahí en esa P2 y le ha sacado distancia a Eric Castro. Eh, Roberto Gil cuarta posición. Por allí vemos al fondo a Antonio Santa Clara y a Andrés Rojas, el cual está muy pegado ya, eh, pasando ahora mismo por la parabólica y. Andrés Rojas que sabiendo que tiene el ritmo eh, tan no, no querrá dejarlo ir. Y nada, y aquí tenemos ya el, el grupito de 5, el cual si se está distanciando un poco Sergio Durán. Ha podido conseguir adelantar a Pedro Valencia y, y está ya a más de un segundo y medio. Pedro Valencia liderando este grupito de ahora de 3, de 4.. rechazo a la espera de que Pedro Valencia cometa un error con esa pérdida de tracción que ha tenido. Y era Red, que parece que ha adelantado a Modest Games. Modest Games que ha debido de pasarle algo. Porque el piloto de Andurrano eh, se ha distanciado bastante. Vamos a ver la distancia de este juego. Si se ha distanciado de Gerard Rev eh, dos segundos y medio y estaba rodando muy parejo, muy parejo. Bueno, eh, Mauricio Delgado en una P12, eh, muy buena posición para el piloto de, de Chile. Eh, el amigo Mauricio haciendo un buen comienzo de carrera. Vamos a ver si, mantienen esas si se mantienen esas posiciones, lo que queda de carrera. Mario Sánchez, el piloto de Mazazos, a 13 segunditos de Mauricio. Eh, y P13 para él. De momento no ha marcado tiempo de vuelta, no tengo datos aquí. David Ardiós P14 para piloto español. David Blanco, ahí lo vemos con esa esquí blanca y, y verde. Eh, David López, P16. Jordi Audet, bueno Jordi Audet en plena batalla con Diurca, el cual acaba de adelantar Diurca a Jordi y gana otra posición más. Eh, P17 para el el piloto vasco de Fan Race Team, el cual está haciendo una tremenda remontada en esto que llevamos de carrera. Bueno cuidado con Gerard, Rehn, que está pegadísimo al tercer chaso. Vamos a cortar un momento la, el repaso a la parrilla. Ahí vemos en la recta larga como es infalible el rebufo y al final bueno parece que parece que Luciano Echazo lleva poca ala porque ha sido por, por ese paralelo no ha podido superar al piloto argentino ahí vemos con problemas de, de la frenada a Gerard red y bueno eh, mantiene en posición en Luciano Echazo P9 y p Recta principal del trazado de GP, ahí Andrés Rojas intentando el exterior con Tony Santa Clara, lo cual bastante difícil, aunque estas dos curvas son enlazadas. Bueno, nada, defendiendo muy bien Tony Santa Clara y de, de momento mantiene esa vecina. Y lo mismo con Gerard Reck, que eh, lo, lo vuelve a intentar con cierre pero no sí. consigue. Bueno, y vamos por Diurka. Eh, Jordi Audet ahí en la recta no tiene distancia como para para intentar dar caza a Diurca. Vamos a seguir con el repaso, y le damos un repasito a la parrilla y nos vamos con las batallas. Rubén Muñoz también por la recta larga. Eh, un saludo, me Perru. No sé si es Domenico Perrupato. Sí, puede ser. Eh, Buenas, dos Benico, ¿Qué tal? Un saludo. Y me alegra de que estés viendo la carrera y la estás disfrutando. Hace tiempo que no, no nos vemos en pista y, y, bueno, y se toma cariño también a los pilotos que andan por aquí. Eh, como decíamos, Rubén Muñoz en P19, David Figueroa en P20. Y tenemos el piloto de Timazazazos en, en la posición. Lijísimo. Que intenta cogerle a Tony Santa Clara de desprevenido, pero nada, no, Tony Santa Clara es un piloto muy veterano, está sea, muy experimentado y, y no se va a dejar intimidar por, por Andrés Rojas, que aunque no lo consigue, lo está intentando y seguramente tendrá su, su recompensa. Eh, Jordi Culo, ahí vemos al piloto de Andorra rodando en P21 no tengo datos de su tiempo de vuelta. Oscar y Iván eh, buena posición para Oscar van que está ahí en P22 en ese, el piloto mexicano ya pasando por por la línea de meta. Fren Figueroa P23 P24 a ver es que hay piloto en boxes vale bueno ahí tenemos Track más, más o menos por donde están rodando vamos a Javier Soto que parece que se va a encontrar con un doblado un poco más adelante Me parece que estuviera parado Hemos dicho P23 de la hija Jariño 24 Rodando ahí en tierra de nadie se puede decir mantienen la batalla Gerard Red y este trío Pedro Valencia y pegados y aquí va a haber intercambio de posiciones seguramente bueno cuidado que Pedro Valencia parece que ha perdido ahí un poco el control del Porsche tanto Luciana como Llegan se quiere beneficiar de eso. Bueno, un poco por delante tiene a ser que dura, sí que que se ha distanciado y ya sin intercambio. Intercambio de posiciones entre Mauricio Delgado y Modes Gaines. Modes parece que ha tenido algún problema. Continuamos con el, con el repaso. Vamos a hacer el repaso un poco más rápido. Javier jareño, David jareño perdón, en P24. Eh, David, así tú eh, P25 Oscar Domingo P26 oh, Félix Pérez ha, ha tenido un accidente y ha reventado el, el motor eh, Oriol Balmaña también ha abandonado, qué pena eh, Rubén Morán Korka también lo vimos que, que tuvo el incidente que tuvo eh, Pablo Oña creo que se acaba de caer del server Kevin Fernández también se acaba de caer mala conexión, eso es mala conexión pero volvemos con la batalla que están teniendo estos tres pilotos, porque sí que es verdad. Tenemos a, aquí a Tony Santa Clara y a Andrés Rojas pegados. Parece que por detrás se está acercando Sergio Durán. Efectivamente P, P7 ya y se está acercando cada vez más a Andrés Rojas. Pedro Valencia, Luciano Hichazo que viene subiéndose por las paredes. Gerard, Red. bueno, bueno, bueno, Luciano que ha traccionado espléndidamente, cuidado. Aquí hay una semi recta, no sé yo si podrá con el trazado tan, tan estrecho, no sé si podrá. Bueno, bueno, bueno, cómo viene. Eh... Mauricio delgado es. Es que ahí sin, sin nada de aerodinámica si vas cogiendo el rebufo no tienes nada de aerodinámica y es muy difícil el contra el muro en, en esa curva tan rápida. Sí, quizás esta sea más rápida que la otra, la otra Bueno, pues espectacular batalla que están teniendo Pedro Valencia, Gerard Rep y Luciano Chazo. Que al final ha salido y Gerard Rep ha perdido posición Lucia Mechazo y Pedro Valencia también ha salido beneficiado ya que ha cogido un poquito de distancia. Bueno y Andrés Rojas que no da descanso a Tony Santa Clara, al de Cacahuete Picoreca, el cual se está defendiendo muy bien ahí defendiendo esa región. Esa bueno, ocho golpes, ocho golpes. David Arrión parece que ha tenido ahí un problema. Estoy viendo eh, Modest Games, el cual nos lleva al herón delantero. Efectivamente, me marca aquí el 100% de daño daños aerodinámicos frontales. Y nos vamos a ir con Lucía Dichazo, Gerard Red y Pedro Valencia, los cuales están rodando en tiempos muy similares, en 8.52. Ambos, de hecho. Para Pedro Valencia y la Ram 8.52.4. Bueno, para los tres, 8.52-4 la mejor vuelta. Y la última vuelta, 8.52-4. <ríe> los 3. <ríe> o sea, más igualdad imposible. Vamos a poner. un poco a, a pero está al final de la recta y está intentando meter el coche ya a Tony santa clara o muy difícil en esa frenada pero volvamos con la batalla que están teniendo mira por ahí veíamos ya a sergio durán esta cámara aérea tiene bastante perspectiva pero no nos deja ver con nitidez la, la batalla que estaba viendo Claro, sí. fijo ahí vemos la poca distancia que hay entre estos tres coches y la bonita batalla bueno, pues que nos está ofreciendo. Bueno, parece que sí, que ya la Rev traía un poquito más de ritmo que, que Pedro Valencia lo ha podido adelantar y está consumando el el de la posición la está consolidando cuidado Luciano echazo que se mete por el interior a pequeño toque sin más problema y parece que no ha habido nada bueno Pedro Valencia que le coge el interior a al revés perdón al revés pero parece que intenta adelantarlo. de Lo intentaba adelantar por el exterior, pero no, no, no ha podido, no ha podido Nueva subida por las enlazadas. A nuevo paralelo. Interior para llegar. Ventaja, cuidado que Luciano se, se iba afuera. Está perdiendo un poco de distancia, Luciano, y se está separando de estos dos pilotos. A ver Pedro Valencian está recta atrás del trazado de GP si pudiera acercarse. Aunque ahora viene, también otro trazo enlazadas y muy difícil meter el coche aquí. Bueno, ¿qué ha pasado Modes? No, no a ver, a ver. Nada, no ha podido continuar. No, está arreglando, sí. Ha pasado por línea por boxes para arreglar esos eso daños digo yo no sé o cambiar neumático o, o combustible ya que al ser tantas puertas tienen que, que pasar por, por box varias veces creo joder se escuchan los bajos tocando los villanos se escucha muy fuerte y te mucho el tocar los pianos con la parte baja del coche. Bueno, Tony Santa Clara que se está manteniendo ahí en P5. en la posición para el piloto Tony Santa Clara y cuidado con el hombres rojas, parece que tiene que ha accionar bien de la última curva en esta semi-recta. Nada, muy buena defensa por parte de Tony. Muy difícil adelantar en un trazado tan estrecho y, sobre todo, cuando lleva ritmo, a ser cuenta que, mira, que Tony Santa Clara está rodando en 8:52 y Andrés Roja está rodando en 8:52. O sea que... Y Sergio Durán, que se está aprovechando de esta, de esta batalla de ambos, y me parece que está dando caza cada vez está más cerca tenemos a Luciano Hichazo que se ha repuesto y, y viene haciendo lo propio también con Pedro Valencia Pedro Valencia muy pegado también de Lionel vamos al combi de, de Luciano y a ver cómo trazada estas curvas Slang. Bueno, bueno, mod Sky, Drive through, por limitar la velocidad en el speed lane. Bueno, una pena porque había entrado para reparar los daños y poner combustible y parece que ha tenido un eh, Bueno, Sergio Durán se ha pegado a Andrés Rojas, Andrés Rojas se ha distanciado un poco de, de Tony Santa Clara, parece que Andrés Rojas ha tenido algún problema. Y Sergio Durán ha pasado de un grupito a, a estar luchando ya aquí. Se ha distanciado bastante de ayer al revés, pero parece que Luciano Y ahora está luchando con Andrés Rojas por la P6. Luciano Echazo parece que está en paralelo, casi paralelo en esta semi recta. Vamos a ver las siguientes curvas, como las trazan ambos pilotos. Luciano que nos está dando. Un buen espectáculo con Pedro Valencia y Gerard Red. Antes estaba también Modest Games, estaba en este grupo. Sergio Durán, aquí había un grupito de 5, se ha desecho, ahora eh, es de 3, de. bueno, de 2, mejor, una pareja, ya que Gerard Red parece que está tirando bastante. Sergio Durán ha tirado mucho y, y ha conseguido a alcanzar a, a Andrés Rojas. Andrés Rojas se ha distanciado también de Tony Santa Clara. Bueno, son las batallas que estamos teniendo. De momento Javier Soto, el amigo Stradivar, mantiene esa P1, no claro, estamos enfocando mucho, pero. Pero bueno. A ver, eh, no suelo enfocar mucho a los pilotos que van primero a Edu. O mí lo hemos enfocado poco en este campeonato porque. Le estaba pasando igual que a Javier Soto, ¿no? De que va primero y no tiene ninguna batalla. Entonces, intentamos irnos con la batalla. Eh, Rubén Muñoz parece que, que ha sido adelantado por Jordi, el piloto de Andorra, que le gana esa P18. Tenemos a Diurca, que me gusta hacer eh, enfocarlo en cámara también, porque ya está en P15. Recordar que este piloto salía en P32 y está haciendo un carrero. Así que es verdad que ahora el piloto que tiene delante es David López, al cual tiene a 24 segundos, es mucho a mucha distancia, pero, pero bueno, si mantiene ese ritmo y esa constancia de Urka, va a conseguir remontar alguna posición más segura. Continúa la batalla de Luciano Chazo y continúa la batalla de Sergio Durán con, con Andrés Rojas. parte trasera de Andrés Rojas ahí lo tenemos y parte interior de Sergio Durán desde el cockpit Ah, esas lazadas de curvas son espectaculares, son casi a fondo creo ¿no? este coche. Ah, ahí se le va un poco largo a Sergio Durán, pero se repone de del de pequeño problema que haya podido tener. Ahí se va otro poquito largo, se cruza, wow. buenas manos las que tiene Sergio Durán. Ahí acabamos de ver una controlada para no irse contra el muro y... Y bueno, parece que se está distanciando desde Andrés Rojas. Eh, volvemos con Pedro Valencia que ha sido superado por Luciano Hinchazo piloto de Team Mazazos ha perdido posición con respecto al piloto argentino y seguramente se la quiera devolver bueno pues ahí tenemos el circuito de North Life, el track map en cuando en cuanto en cuanto está Pedro Valencia cogiéndole el rebufo a, a Luciano, Luciano se cierra. Bueno, Luciano se cierra además, diría yo. A ver, recordar que si está dos coches en paralelo hay que respetar la trazada de tanto de de uno como de otro. Si hay dos coches por en una curva y uno coge el exterior y el otro en el interior, tienen que mantener esa trazada y no pueden meterse en la trazada del otro. Bueno, eso ya desde aquí se puede ver algo, pero pero habrá que verlo detenidamente si se reclama, si no se reclama. Si... Bueno, bueno. De esta forma, eh, pista intentamos hacerlo lo que se puede para mantener posición está claro dentro de, de la legalidad y nada estamos viendo una bonita batalla también entre Luciano y, y Pedro Valencia nos saluda Leicas dice vamos y ahí el Team Mazazo representado ahora mismo por Pedro Valencia haciendo una gran carrera una buena batalla y una bonita bonita lucha Andrés Rojas que se mantiene detrás de Santa Clara a menos de dos segundos a Sergio Durán porque pasa por línea de box. Wow, drive-thru para Sergio Durán, madre mía. Pues dos pilotos que han pasado porque hemos visto que han pasado por línea de meta y dos pilotos que se han comido un drive-thru. Esperamos que no sea problema un bus de de rey ¿no? porque sería sería un problema que tuvieran todos un bueno al final si tuvieran todos un trythrough no sería el problema porque sería igualado pero vamos no, no es lo correcto tenemos aquí una bonita también una bonita batalla entre los dos David tanto David López como David Jones dándose esa P12 trazado de GP Una Nueva subida por las entrazadas de Schumacher y. en el momento rodando en tiempos muy semejantes a estos dos pilotos. Sergio Durán ha salido por detrás después de pasar por box. Pero sí que es verdad que Sergio Durán tendrá que volver a pasar por box otra vez para algo para cumplir esa sanción del drive-thru, una wow, faena, es, sí, es un problema de ritmo, es una faena. Pero bueno, tanto Modes como Sergio Durán lo hemos visto pasar por línea de box y, y se han llevado ese drive-thru. El cumplimiento de la, del pit lane, el cumplimiento de la velocidad en el pit lane. Eso hay, también hay que entrenarlo cuando es una carrera que hay que pasar por, por línea de boxes y hay que pasar por pit lane. Hay que entrenar esa entrada, esa salida, esa tener mapeados todas las teclas. sino te pueden ganar posición muy fácilmente y, y buena carrera la que están haciendo, porque es una pena eh, perder posición por el poder carrero que se está marcando por, por un drive through o por, o por un inconveniente así. ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Diurca que se mantiene en P15, es su remontada eh, particular con respecto al resto de pilotos, el cual había salido en P32 y ya está en mitad de la tabla. Y nada, y continuamos la batalla entre Pedro Valencia y Luciano falta Faltan seis vueltas, recordar que son 11 vueltas la, la carrera, ya faltan seis puertecitas. Esta ronda 5, en esta ronda final de la Porsche Mercado, la cual está siendo tan atractiva de ver con estos fantásticos y fabuloso Porsche 911 Tesla, muy atrevido por parte de los pilotos, ya que sin naves eh, la final se hace prácticamente imposible y, y traccionar bien con estos, con estos Porsche eh, es muy complejo al no tener control de a ver si hay algún piloto más que esté entrando en línea de box porque no lo van a bueno Pedro valencia parece que se está distanciando un poquito de luciano hechazo luciano hechazo está intentando recortarle algo de distancia ayer al rev cual lo tiene un segundito, está más o menos a un segundo de distancia de estos tres pilotos. Andrés Rojas continúa su su persecución con respecto a Tony Santa Clara, el piloto del Team de Ahí por la distancia real que los separa. Y, y batalla en la parte intermedia por entre los dos, Jordi. Jordi Audet y Jordi Kulu. Ahí. O sea, un piloto español defendiéndose del piloto de Andorra. Al final hay muchas batallas también psicológicas ¿no? de, en este trazado. Y con. A Luciano Echazo, Un slowdown. Vamos a ver cómo lo solventa. Porque tiene justo por detrás a Pedro Valencia. Y si pierde algo de tiempo. Le puede dar caza. Eh, bueno venía comentando que eh, venía comentando que hay muchas luchas psicológicas por, por tiempos también ¿no? porque cuando tienes a un piloto delante que lo tiene a 23 segundos incluso 5 o 10 segundos y ves que le va recortando va recortando o tiene un piloto detrás que lo tiene a no sé cuántos segundos y te viene recortando te viene recortando al final ahí hay mucha mucha batalla psicológica que no es nada fácil de llevar en este trazado bueno leemos a Kevin que dice que vaya a mierda de carrera ahora ha tenido algún problema y esa es su manera de expresarlo y eso que tenía buena salida en la salida en el chat de youtube me está escribiendo y Y bueno yo creo que se puede explicar mejor yo me que eres capaz de hacerlo y si nos dan más detalles pues sabremos lo que ha pasado Vamos a enfocar al primer posicionado que se nos merece. Ahí tenemos a, a Javier Soto, el amigo Estradivar, el cual está liderando desde el principio hasta el final esta ronda 5, la ronda final de la Summer Cup. Eh, a casi 20 segundos está Roberto Miergo, el cual no está haciendo ni mucho menos una mala carrera, está en P2. Pero sí que es verdad, eh, tiene bastante distancia con respecto a Javier Soto. en Castro en tercera posición a tres segunditos de Roberto Mielgo. Estas son las guerras. Las luchas psicológicas que os comento. Que eric Castro está intentando reducir esa distancia, esos tres segundos. Para precisamente esto, para, para, para que cuando salgan a la línea de. A la, a la recta principal, a la recta más larga del circuito eh, pueda tener rebufo y tener la ocasión de adelantarlo, pero pero bueno, no es más fácil eh, rodar solo, no cometer ningún fallo y, y siempre hay algún problemilla. Eh, Roberto Gil rodando en tierra de nadie como viene siendo en toda la carrera y cuidado con Andrés Rojas que viene en paralelo con Tony Santa Clara, vamos a ver qué está ahora mismo en paralelo, muy distanciados entre sí y le gana la posición Andrés Rojas, le gana la posición Tony Santa Clara, Tony Santa Clara ahora tendrá que atacar y si quiere recuperar esa esa p5. A ver, nos comenta que por el chat de youtube que nada de conexión porque he corrido un no arranque y bien bueno, el tema de conexión hay veces que va bien y luego puede ir mal, no sé sea qué creo que es por el, por este calor que se habrá calentado el pc pues ya sabes mira las temperaturas del pc a ver a qué pico ha llegado una pregunta por qué no sale el tiempo real de la carrera el tiempo real no sale 5. que son cinco vueltas las que quedan son estas carreras son de por vueltas, son 11 vueltas. Entonces, pues faltan lo que faltan son 55 cinco, cinco vueltas. El tiempo real no se sabe que pueden hacer una vuelta de 8 minutos, de 9, o de 10 o de el tiempo real. No se sabe, son 11 vueltas. Bueno, eh, tenemos paso por línea de box. <coughs> Cuidado, porque ahora Javier Soto. Ha pasado por línea de box y, y va a salir con tráfico. Bueno, no con mucho tráfico, la verdad. Estamos viendo que está bastante solo. Pero ahora se van a intercambiar posiciones. Seguramente habrá alguien que haga undercut. Eh, habrá gente que aguante más los neumáticos y, y haya gastado menos gasolina. Ahí David Ardión pasando por, por box, muchos pilotos. ¿no? Ahí escuchamos la musiquilla que tiene la fiesta que tiene ahí. Está siempre en cada curva de los live. Bueno, Pedro Valencia ahora llega al red con respecto a Roberto intercambio de posición ya que hay pilotos que están parados Mauricio delgado Tony Santa Clara también está parado no Tony eh, Santa Clara no está parado perdón Tony Santa Clara yo diría que ya ha parado ¿no? No sé. bueno Mauricio sale del es superado por Javier Soto para P4 bueno poco a poco se irán restableciendo las posiciones. Yo creo que, bueno, cuidado con Roberto Gil. Bueno, ha tenido ahí algún incidente, el cual ha perdido bastante tiempo. Y Tony Santa Clara, el cual bueno, también ha pegado una buena hostia. Se ha cargado esa parte frontal del coche. parado ¿no? y parece que le ha ganado la posición a Tony Santa Clara pero bueno todo todo estaba todo de momento provisional ya que ya que hay pilotos que han parado y pilotos que no han parado entonces bueno estamos viendo que a falta de cinco vueltas eh, a falta de cinco vueltas este creo que es el único paso de línea de meta que van a hacer yo creo que van a pasar por el pit lane. los pilotos que puedan hacer una sola parada lo van a hacer y... y eso es lo que parece ya que estamos a mitad de carrera pues sí. bueno que nos comenta por el chat de youtube que qué pena de carrera porque es mucho de este circuito, sí. tengo que darle atrás al vídeo para verme Sí, pues por ahí sale. Creo. Bueno, un Javier Soto que ahora mismo está en P4 y Tony Santa Clara yo diría que no ha parado, Roberto Gil no ha parado, Roberto mirgo tampoco. De hecho, tanto Tony Santa Clara como Roberto Gil lo hemos visto tener algún incidente, puede ser por los destrozados que van las gomas. Alimentos que hay vistas más guapas espectacular <risa> vistas sobre de, de la montaña también las que nos ofrecen estos planos y... ah, está muy interesante la carrera de momento no, no está nada decidido si que es verdad que Javier solo tiene todas las de ganar ahí vemos a Tony Santa Clara eh, subirse por las paredes un poquito está Deseando llegar a pit Lane para cambiar goma, no sé si arreglará el coche con, con lo que supone sus tiempos. Tenemos por aquí en la parte intermedia en P13. Tenemos a Mario Sánchez, del cual está intentando ganar la posición a David López. Intentando arrebatarles a Dudé en la posición. Todo el team dándolo todo. Ahí vemos esta frena bastante fuerte curva derechas. Y ahora viene otra recta bastante larga. no tiene tan solo medio segundo. Eso es prácticamente nada. Eso es ahí en ese. En esa, esa distancia tiene bastante rebufo y se nota la, la poca carga aerodinámica que, que te hace el ir de detrás de un coche. drive through para Jordi Chicos, esto hay que entrenarlo, lo del speed lane, si tenéis una carrera que tenéis que pasar por el speed lane y no lo entrenáis, pues peor para vosotros, ¿verdad? Hay que entrenarlo, hay que entrenar la entrada, el speed lane. Eh? pegar bien las teclas y, y la salida, a ver, un fallo no puede tener cualquiera está claro pero al final si, si lo has entrenado dos o tres veces eh, menos posibilidades de fallo en Entonces bueno Bueno, bonita batalla lo que están teniendo aquí entre Mario Sánchez y David López, el cual están que continúa no ya medio segundo y. Seguramente cambiar alguna posición. Jordi, a falta de que cumpla ese drive-through, ahí lo tenemos ahí en plena batalla con David Blanco. Javier Soto ahora está en batalla con Tony Santa Clara. Yo creo que ha dado caza, ya que Tony Santa Clara no tiene gomas y... e intentará pasar ahora por el lane En Santa Clara y Javier Soto que se han encontrado en alguna ronda de esta de esta de este primer enemigo, de la Summer Cup y hemos podido disfrutar también de esta maneja de pilotos ¿no? batallando por la misma posición ¿no? un bastante... que en dos pilotos bastante Ahí lo vemos pasando la. perdón, esa no es la parabólica, la ya la habían dejado Ahora van a salir a la recta principal. Cuidado que se van a encontrar tres coches, se encuentra ahí a Roberto Gil justo por delante. Eh ventaja para Javier Soto, el cual tiene todo el rebufo y toda la recta por delante. Y a la vez también también se está clara el rebufo de Roberto Gil. A ver, porque podemos saber un free y y sí, efectivamente free y ahora mismo. <risa> bueno, eh, Tony Santa Clara y lo vemos eh, lateralmente a Roberto Gil. No sé. porque hacer eso cuando hay espacio suficiente? No, pero bueno, eh, Javier Soto el gran beneficiado tiene ha pasado ya por el pit lane y tiene gomas nuevas y no tiene ningún problema aerodinámico como vemos Tony Santa Clara si está teniendo ahí ese visiblemente se ve se aprecia el, el frontal delantero a ver eh, sí Tony Santa Clara y tanto Roberto Gil como Tony Santa Clara que no habían pasado ahora pasan por por línea de box eh, Andrés Roja ahora eh, se ha tirado toda la carrera detrás de, de Toni clara hasta que lo adelantó y ahora tiene por delante a Luciano con esa esquina amarilla el cual va a intentar superar en esta recta tan larga. Eh, coge el rebufo. Ahí va. Luciano Itzazo hace ahí un poco de bloqueo diría. ¿eh? La resta larga para que no lo adelante. Bueno, no quiero adelantar nada, pero bueno, al final tienes que respetar la trazada del de otro piloto. Bueno, un nuevo paso por línea de meta para estos dos pilotos. y Vamos a ir a Tony Santa Clara. Uh, Roberto Gil mantiene ahí todavía. Nada, pues Tony Santa Clara que se quita del de medio a Roberto Gil, al cual había superado en pista y. Está un poco loca la exposición de Javier Soto. Se supone que va muy bien. Yo no sé por qué me marca aquí. Ahora es Sergio Durán. Claro, ahora. Ahora está bien. A ver. Ahora parece que la mayoría de los pilotos han pasado todos por, por el pil. Entonces vemos a Javier Soto, Tiurca, que está claro, que no ha pasado por el pil ahora está entrando en el pil efectivamente. A ver, Gerard red Se encuentra con Tony Santa Clara. Eh, Tony Santa Clara cuando ha pasado ha salido del pil se ha encontrado aquí a, a Gerard Red justo por detrás. El cual le cierra ahí un poquito. Buena. Buena. Trazadas para ambos, muy difícil entrar aquí en paralelo en estas enlazadas Y bueno, y era el que parece que le da la posición. diurka trae true, qué pena porque diurka venía haciendo un carrera de remontada espectacular. Ha conseguido ponerse en un provisional P3, pero va a sufrir. La pérdida de varias posiciones, ya que, ya que va a tener que cumplir un tránsito. Hay veces que no tiene claro los límites del pitlane y, y por eso yo, yo siempre les recomendamos que, que se entrene. Y para eso, para no tener Bueno, cuidado con Jordi, que ha tenido aquí. El parece que ha trompeado. Esperemos que no tenga ningún daño. Yo no veo aquí ningún daño. Así que es verdad que el delantero parece que bueno. Tony Santa Clara, justo por detrás de Jera Red, wow, Tony Santa Clara que trompea. Wow, lo supera Sergio Durán. una pena porque Tony Santa Clara venía para hacer para luchar incluso por el podio y por este trompo ha perdido la oportunidad de pelear por la P6 con Gerard red y ha sido superado por Sergio Durán Bueno pues de momento yo diría que el Luciano Chazo tampoco ha pasado por línea de boxes Andrés Rojas puede que sí Pedro Valencia, yo creo que no, no sé. De momento, Javier Soto, el primero. Ahí tenemos esa mercancía tan ambiental que está siendo para todos y tan, tan, divertida, tan batallas, tan divertidas que no están ofreciendo Vaya el músico que tienen ahí en el Live, en la zona de la tiendas de campaña y la zona de las la caravanas. La tienen una buena fiesta montada, una buena cervezada. el chat de, de Twitch aquí a Leikas que anima a Diulca, una pena lo de Diunca porque venía haciendo un carro ¿no? levantado impresionante y al final se ha visto penalizado por el ser de true aquí tenemos a Andrés Rojas que no, no para de intentar el adelantamiento con respecto a Lucian Muchazo Lucian Muchazo es un piloto muy que sabe defender que sabe tener esa posición, defender nuestra posición y, y bastante duro de roer. Yo creo que se ve quizá un poquito más de ritmo a Andrés Rojas, el cual ha marcado la mejor vuelta de Andrés Rojas es un 8.50 mejor vuelta de Luciano Echazo es un 8.52. Tenemos dos segunditos y medio de diferencia entre... Bueno, ahí vemos a Luciano Echazo haciendo maniobras defensivas, intentando que no le supere Andrés Rojas. Eh, Luciano, pinto que no sé si, se habrá, si habrá pasado por el lane Si no ha pasado por el lane no tiene mucho sentido eh, defenderse tanto de de otro piloto que sí lo ha hecho muy difícil adelantar en, en esta zona es muy difícil Esta la batalla más chula, más divertida que estaba habiendo en la parte delantera de la, de la parrilla. Recordar que al principio 32 pilotos en pista han ido abandonando pilotos como Borja Barrón, que lo veíamos ahí en un incidente en lucha con Javier Soto, con nuestra Aquí a Figueroa, Félix Pérez, Río Confuente, Rubén Morán que abandonar modes también ha tenido que abandonar una pena y volvemos con la batalla que están teniendo estos dos pilotos esta es la curva de, de youtube creo que es donde tantas y tantas hostias y accidentes hemos visto en youtube al final le han puesto eh. <risa> el nombre de ese se llama así vamos Roja, ya no sabe el coche. nueve no huecos no hueco que le deje Luciano. Y, y bueno, de momento Luciano se mantiene en esa P3. Vamos a ver qué pasa en estas cuatro vueltas. Recordad que eran 11 vueltas. La, la carrera está siendo una carrera de resistencia. Realmente son 90 minutos. Y, y bueno, ya a 90 minutos se puede declarar como una carrera de resistencia. Eh, andrés rojas que lo veíamos ahí tener un track esperemos que no se haya comido un slowdown la van a llegar ya la última curva antes de salir a la recta larga de del circuito de los live si tiene suficiente si está suficientemente pegado andrés rojas dispondrá de rebufo para poder adelantar la reducción A ponernos en, en la cámara del cockpit, cómo se va acercando al piloto argentino, Lucía Mechazo, el cual parece que ha traicionado bastante bien de la última curva. Y no sé yo si tendrá recta suficiente Andrés Rojas para darle caza. Bueno, parece que viene bastante embalado. Se sale de la estela, levanta un poco. Como los... los botes que pega, ahí vemos el por 911. Lo difícil que es frenarlo sin ABS y... y lo difícil que es traccionar con él también sin control de tracción por 911. CAP de Usland. Bueno, pues nuevo paso por línea de meta. Ya faltan tres puertas y, y ahí vemos las primeras curvas. Me parece que Andrés Rojas se va un poquito largo, así que mete nuestra retrasada y, y mantiene la lucha esa por, por la tercera posición. No, muy, muy, muy, muy buena final de, de, de torneo veraniego. Esta por Summer Cup que. Tantas alegrías nos ha dado en pista y, y tanto disfrute. No hemos visto batallas aquí. Hemos tenido a edu Mil que hoy no ha podido estar, pero el gran campeón del campeonato ha sido Edu Mil. No lo olvidemos. Eh, sí, que es verdad que Javier Soto también ha tenido muy buenas carreras, muy buenas actuaciones. Eh, hoy liderando desde el principio hasta el final toda la carrera, y lo cual es, es digno de mencionar. Sí, yo diría que Javier se está rodando. Mira, eh, la mejor vuelta 8.42.5 y su última vuelta es esa misma, ¿no? La 8.42.5. Luego tenemos en, en segundo lugar tenemos a Roberto Miergo, mejor vuelta 8.46.0, la última vuelta 9.50. Bueno, parece que ha pasado ha sido la vuelta que ha pasado por línea de boxes. Por el building. Eh, si en una carrera normalmente en una carrera que haya que pasar una vez por el building, lo aconsejable es pasar a mitad de carrera, más o menos. Un poco antes, un poco después. De esperarse tanto, esperarse quizá a la cuarta, o sea, quedando cuatro vueltas o quedando tres, no es lo más aconsejable. Pero bueno, eh, hay diferentes estrategias y es lo bonito de ver también de, de una carrera como con, con paso por box, ahí vamos a continúa Luciano Chávez en tercera posición muy pegado, muy pegado tenemos a, a, André, eh, a Andrés Rojas El piloto español ya no sabe cómo adelantar al piloto argentino están teniendo una batalla durante durante largo periodo de la carrera. a ver en esta recta en esta recta que parece bastante larga si pudiera Andrés Roja vámonos al cockpit de Andrea Roja ha intentado adelantarlo ahí y bueno no ha tenido bien daño pero pero sí que es verdad que ha perdido bastante distancia. Ahora, está, ahora se mantiene a, a dos segundos y de momento no va a poder intentar más el adelantamiento hasta que lo hasta que lo alcance. Bueno pues de eso, yo creo que es buen momento para hacer un breve repaso de toda la parrilla. Los pilotos que se mantienen en pista, recordad que está esta carrera desde ser lo, que lo importante es ser constante y, y no tener ningún incidente tener el mínimo número de incidentes posibles para para terminar la carrera da igual marcar la mejor vuelta si luego rompes el motor o rompes aerodinámica o se que penaliza mucho liderando la carrera tenemos ahí a Javier Soto eh, indiscutible ganador si lo consigue, ya que ha liderado la cual y, y nadie le ha arrebatado esa primera posición en carrera. Roberto Mielgo con esa skin del Post 911 de Teusland, segunda posición, muy, buen, muy buenos tiempos. piloto muy regular y, y de momento manteniéndose ahí en posición de poder. Luciano Hichazo, pegadísimo ya está Andrés Rojas, lo cual, lo cual quiere decir que trae mejor ritmo que, que Luciano y un Andrés Rojas que parece que va a darle caza ya mismo. Bueno, pegadísimo, nos vamos a quedar con esta batalla porque. Hicieron si hinchazo. Yo no sé si es lo que quedan de en las tres puertas que quedan. No sé si será capaz de mantener a distancia a Andrés Rojas, el cual parece que viene más rápido. Y va a intentar arrebatarle esa posición, esa tercera posición que le da acceso al podio. Bueno, bueno, bueno, pérdida de control de, de Andrés Rojas y. Nuevo intento y nuevo intento fallido, ya que Luciano no, no se deja de montar. Eh, Pedro Valencia, quinta posición para Pedro Valencia y cada vez más pegados a Andrés Rojas. Cada vez más pegado y, y yo creo que cuando Andrés Rojas no consiga no pasar a Luciano, Pedro Valencia puede, puede acercarse con suficiente a estos dos pilotos. Y era ¿eh? también. Haciendo un carrero, haciendo muy buena carrera en esa P6. Oh, Andrés Rojas parece que ha tenido ahí, sí. Andrés Rojas parece que ha tenido un pequeño incidente contra el muro y ha perdido las posiciones que estábamos diciendo, tanto con Pedro Valencia como con, con Gerard Roy. Bueno, Tony Santa Clara que viene por aquí en esta P7 con el morro un poco tocado. Posición para el piloto gallego, el cacahuete Tinoreca, tiene buena representación con, con este piloto en pista. Mauricio Delgado, Mauricio Delgado, que está en una P8, más sorprendente P8. Me alegro por el, por el chileno representando aquí a la comunidad de Racers. Y, y nada, un lujo hace tenerlo en pista. Roberto Gil después de. Creo que tuvo un 13. No, sí. una mala parada en box. Sí, que le ganó la posición Tony Santa Clara. Bueno, le ganó la posición en la recta y luego <risa> en box salió bastante más rápido Tony Santa Clara. Roberto Gil aquí representando al equipo Far Race. No veo posición, buena posición en ese top 10. Setup 10 que lo cierra David López. Continúa así por su remontada, que salió el último no pudo clasificar y ya está en p Muy buena posición para el piloto vasco que, que está representando también aquí a, a, a su compañero Roberto Gil. Bueno, Andrés Rojas que se ha repuesto de, del susto que ha tenido, está teniendo algunos pequeños fallitos, Andrés. Y, Debido a lo rápido que van la verdad es que está habiendo mucho nivel arriba y, y mucha igualdad. Aquí vemos como se están juntando tanto Andrés Rojas y Gerard Rev y Pedro Valencia, que parece que está dando plaza a, a Luciano Vamos a verlo desde las boas. A Luciano cómo se defiende de, de Pedro Valencia. Nada, cuando se sale del triunfo de bastante velocidad y va a tener bastante complicado bueno y Andrés Rojas lo mismo con cualquiera cualquier batalla que estaba viendo aquí, aquí cuartísima entre los cuatro pilotos a Pedro Valencia defendiéndose de tanto de Díaz Red como de la Rechaza, se a un la finala esta que es muy fuerte en bajada, muy fuerte, se va un poco largo, efectivamente se va un ratón muy largo. Y, bueno, ayer al Red parecía que se iba a beneficiar, pero al revés se ha puesto en paralelo con Andrés Roja. Rojas que no gana para justo y, y esperar a, a tener una oportunidad más clara para meter el coche. Me parece que se abre demasiado luz y al y Pedro Valencia lo intenta meter el coche, no lo consigue. Paralelo, ha subida por las embajadas de Schumacher. Doble parece muy pegado los dos. Bueno, Pedro Valencia es que parece que trae bastante más ritmo que, que Luciano Pichardo. Bueno, Luciano que se va a largo y parece que pierde la posición con estos tres pilotos, tanto con Pedro Valencia con Tierra Red y Andrés Rojas. Apenas. Bueno, Pero ahora se, se dispone a tener su propia batalla. Pedro Valencia y era Red. esa la batalla y te cambio de posiciones. así Ha sido superado por Mario Sánchez. El de azazos ahí en P11. Si hubiera habido clasificación por equipos, está claro que el se lo hubiera llevado de calle. Eh, David en eh, P13 saliendo a la recta larga de light eh, Terminando ya la recta. Eh, Jordi Audet entrando efectivamente entrando en la, en la recta larga bueno vamos a quedarnos con la batalla entre el rey y pedro valencia que no está nada dicho aquí y aquí viene una recta bastante larga Se pone en paralelo no sigue. aquí hay que frenar sí o sí aquí viene una frena muy larga muy fuerte dicha, dicha, dicha recuperar hay alguna posición de las que ha perdido rojas continuamos el repaso ya que me gusta que me gusta enfocar a todos los pilotos eh, Rubén Muñoz siendo atacado por David Figueroa P15 y P16 respectivamente si pues, ¿sí hay posibilidad adelantamiento no pero Bastante cerca, no menos de medio segundo, pero se termina la recta la y, y entrada en el circuito GP. Aquí tienen una bonita batalla también. Eh, David Blanco por la línea eh, por la recta de, de North Life, eh, Oscar Iván en P18, el piloto, el piloto mexicano que hay en la pista. David Jareño, aquí lo vemos en esta parte del circuito. P19. Jordi culo el piloto de Andorra en P20, rodando solo. David, situado en P21. Y oscar Domingo, creo que son los 22, o sea, los dos, los 22 pilotos que, que están actualmente en pista. que Sergio si es que Durán ha no tenido que abandonar. Modest ha no tenido que abandonar. Eric Castro se cayó por prisión eh, Félix Pérez Coche Roto, Real Balmaña también Rubén Morán, Gor Barro, Pablo Oña y Kevin Fernández. Bueno pues nos quedamos con esta batalla. Estamos que más que interesante, entre y Pedro Valencia. Por detrás parece que que Andrés Rojas se ha distanciado bastante del ¿sí? bueno y tiene muy cerca ya a Gerard Red que está atacando a, a Pedro Valencia a la parte trasera del coche de Pedro Valencia y vemos desde aquí los ataques de, de Gerard Red hacia el piloto de Timbazos navegadísima esa velocidad a esa velocidad despegado, hay que tener un conocimiento de la pista enorme. Aquí otra frenada fuerte, curva izquierda bastante larga. Ahora viene el paso por una de las curvas más características de. North Slide, esta curva tan pelotada, parece que tiene partes de hormigón. Por la parte intermedia está viendo aquí también una bonita batalla entre David Figueroa y Rubén Muñoz por, por esa quinceava posición. Ahí han superado a un doblado, pero volvamos por la, con la batalla con la tercera posición. Y era el ref que intenta meter el coche por el interior pequeño toque, es verdad que Andrés Rojas también viene a la expectativa de si puede cazar algo. Prácticamente en paralelo los tres coches. Oh, paralelo para Guerra Reb, el cual consigue esa tercera posición, esa posición que le da acceso a, al podio provisional. A ver si lo consolida Efectivamente parece que esa tercera posición con esta batalla porque David Figueroa parece que tiene suficiente como para adelantarlo no entra en la en la curva y en la frenada y nada bueno pues llega era ahora p3 eh, pedro valencia p4 y Andrés roja pegadísimo p5 vamos a ver por dónde va diurca diurca bueno Track es lowdown de diurca y, y en su remontada particular el décimo. No es nada fácil salir el 32 y, y meterse entre el top 10. Aquí David Figueroa, a su lucha Rubén Muñoz parece que se ha distanciado ahora casi a un segundo. Y nos han pegadísimo a Pedro Valencia, Pedro Valencia ha sido superado por el Guerra Red. No sé si tendrá algún problema en el coche, pero. Está dando caza él, el piloto Andrés Rojas y tendrá que defenderse de, de él. A ver, porque aquí van a salir a la línea, de, o sea, a la recta principal de North Life. Vamos al cockpit todo el rebufo para tres paralelo bueno, se mantiene el paralelo esa es la diferencia de, de alerón que hay entre un coche y otro seguramente pedro va bastante descargado de aerodinámicamente y bueno pero han conseguido meterle el coche entre roja y que recuperar esa meten esa P4 cuidado que andrés ha digo pero valencia le hace la contralazada y efectivamente recupera la cuarta posición vemos como por allí al fondo se en el en el pit lane que ha quedado mucha batalla en pista y ha estado en posiciones adelantadas, aunque yo creo que ahora va a perder bastantes posiciones. Bueno, pues última vuelta, ¿no? Queda una vuelta. Javier Soto se mantiene liderando esta carrera espectacular. Carrera la que está haciendo espectacular. Quinta ronda la que está haciendo el, el streamer Stradivar. No ha tenido un, un fallo, lo ha hecho todo perfecto. Y, y bueno, no ha tenido el rival Roberto Miergo. Que en verdad está a 18 segundos. No hay mucho tiempo para la, la, distanta, la distancia que tiene este circuito, que es son 20 kilómetros. Y luego. Eh, Las once vueltas que son 90 minutos de carrera poca distancia son 18 segundos. Eh. Continúa la batalla, la parte intermedia entre David Figueroa y Rubén Muñoz esa, por esa p 14 voy bueno, Andrés Rojas que ha tenido algún problema supera a Tony Santa Clara ah, no, pues sería algo doblado seguramente. que sea desdoblado puede ser una sí. pena Andrés Roja que ha tenido... ha tenido demasiado incidente y al final se ha visto tan pero muy buena batalla las que me ha ofrecido y... y un ritmo de carrera impresionante Sí, es eh, David Gacituaga, el que.. Nada, al final se ha apartado y ha dejado de doblar a Andrés Rojas. Bueno, vamos a quedarnos con la con la batalla que está teniendo eh, David Figueroa. Respecto a Rubén. ¿no? próximo y seguramente debe cazar en la, en la recta larga de los life bueno vamos a ver el primer posicionado javier soto por donde va ya para, para Javier Soto Estradivar que está haciendo el carrerón y cuando pase por línea de meta ya ya habrá completado esta quinta ronda de la Porsche mercado esta ronda final ah vale esta es la una recta que hay por medio vale. más Me queda medio circuito todavía Bueno, pues vamos a ver la parte trasera de Gerard Red, que trae ahí a Pedro Valencia subiéndose por las paredes, intentando ya las pocas oportunidades que les quedan que queda para arrebatar alguna posición, llevarse alguna posición mejor. Y es que sí ha perdido un poco de distancia es Andrés Rojas. Andrés Rojas que no se puede despistar mucho, ya que trae por detrás a Matar y Santa Clara a tan solo cuatro segundos. Un piloto que, que viene muy rápido y en cuanto te despistas lo más mínimo es capaz de notarte. Bueno, estoy viendo Diurca abandonado. Oh, qué pena Diurca. Venía haciendo una gran carrera de remontada, estaba ya en el top 10 y al final habrá tenido algún problema mecánico y ha tenido que abandonar. Bueno, pues nos vamos con la, la principal batalla que está habiendo aquí en la posición delantera entre Pedro Valencia que está intentando acercarse poco a poco a al Red, aunque cada vez le me queda menos tiempo. Eh, a ver, Soto. Si no me equivoco, ya va, va a salir. Ah, todavía le queda un poco para salir a la recta personal oh, Vamos a, a ver en el cockpit de, del amigo extradivar hacia fondo y muy difícil de llevar con este coche. Bueno pues sí ya va en cara a encarar la, la recta más larga del circuito de North Light. Dos curvas, esta y otra más que eh. efectivamente ahí está ya la recta Bueno, pues mi enhorabuena a Javier Soto, que si, que si no tiene ningún problema en las tres curvas que quedan, va, va a conseguir ganar esta carrera, esta ronda final, esta quinta ronda de la Summer Cup. Organizada por Team Mazazos y RRS, la cual ha sido un placer retransmitir también, porque bueno, yo creo que nos hemos pasado todo muy bien. Ha habido batalla de todas clases con un nivel espectacular y grandes pilotos gran, muchísima participación eh, muchísimos streamers que ha habido en pista también y bueno ahí tenemos a, a Javier Soto ya pasando por la línea de meta siendo el, el ganador de la de la carrera bueno pues ahora tenemos dos minutitos creo que son sí dos minutitos de checker, checker after time que el cual o sea dos minutos que no pase por ese segundo por línea de meta porque... saldrá ya los resultados pero... Como terminado en la posición que tenía eh, Roberto Mierco que también ha pasado ya por línea de meta eh, Gerard Ref saliendo a la recta larga Pedro Valencia haciendo lo mismo Andrés Rojas también Tony Santacrona por detrás Luciano Ichazo que se va a meter al final en ese top eh, en esa posición en la P7 muy buena posición para el piloto argentino bueno justo por detrás vale. vale trae un doblado vale. Mauricio Delgado en P8. Me sorprende mucho el avance que ha tenido el coleto chileno. Corre mando un fuerte abrazo y espero que lo más de vez en cuanto. David López en P9 y Roberto Gil que va a completar esa pelea de ese top de. Sin ningún problema. Podemos quedar con esta batalla que está, está siendo bastante interesante. Yo creo que le va a cortar la sí, quedan 5 segundos para que termine. Le va a cortar la batalla. Sí. Ya le ha cogido la guía él, el coche. tenemos bueno, los resultados de, de carrera. La cual ha estado muy bien, muy bien. Mucha limpieza, la verdad. No he visto nada rara ni nada. Ahí tenemos el ganador, Javier Soto. Estradi eh, se ha llevado también la, la vuelta rápida del circuito con ese 842-5. Muy buen tiempo, ya que hay muchos pilotos que han, han estado rodando por encima de los 9 minutos. Bueno, me da pena despedir esta Summer Cup yo ya lo dije la semana pasada que me quedo con ganas de más rondas ha sido muy un campeonato bastante bueno muy divertido mmm, espectaculares carreras que hemos visto eh, un nivel altísimo y, y nada eh, vamos a pasarnos por aquí por la el canal de entrevistas. A ver quien quiera pasarse que o sabe que tiene el canal abierto y puede y puede comentar lo que quiera, lo que quiera. Me voy a traer a Roberto para acá. Una vuelta. Buenas, Roberto. Hola. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué pena de carrera, tío. ¿Cómo ha hecho todo pues yo... al final. Sí, pero atiende iba tercero, ¿eh? Iba tercero pero, y pero no sé. Que eh... por vos, seguro, ¿qué? ¿Qué va? Que me he metido un guantazo en, en la primera, en la primera, digamos, había un primer salto que se lo estaba comentando a Luciano que iba con mucho tranquilidad y quitaba una marcha, frenaba y no sé por qué una de las veces el coche se me ha, se me ha des, se me ha justo ahí, y me he metido un guarrazo, te cagas. Y he perdido 12 segundos luego para entrar a reparar. Y cuando he salido me ha, me ha, me ha hecho un drive-thru. Y resulta que cuando he entrado a hacer el drive-thru, en vez de poner drive-thru, he puesto gasolina. <risa> o sea que al final he parado tres veces. Pero, ¿Sabes? A, a ver, eh, ¿se llegaba con el de carga? Sí, no, había que poner 30 litros más. Pero me refiero, yo había hecho, digamos, eh, eh, el golpe, ¿vale? Y he hecho la parada de reparación y he puesto gasolina, pero al salir eh, me, ha, me ha hecho un drive-thru. Yeah. He seleccionado el drive-thru, o eso pensaba, y lo que ha hecho es que en vez de meter el drive-thru, lo que ha hecho es volver a por gasolina y no es el drive-thru. Entonces me tengo que volver a parar, o sea, he parado dos veces más: una por el drive-thru y otra por el error. Bueno, pero o sea, tampoco has tenido ahí... la parada, claro, la parada te ha sacado mucho tiempo, Tony, eso sí lo he visto. Y... No, pero porque yo estaba reparando ahí la suspensión. No, la Tony me ha recuperado los 12 segundos que llevaba de ventaja o 13 por el golpe que yo me he dado. O sea, he tenido que ir con la suspensión reventada, como he podido he llegado Claro, me han recogido recuperado ese tiempo y luego encima he estado un minuto reparando. ¿Sabes? Ha sido una pena. Una pena porque además es que no. Donde me pega el golpe no ha sido un despiste ni nada, tía. Es lo que te digo, iba siempre ahí súper parado porque sabía lo que pasaba. Y ni en los entrenamientos ni nada me, había, me ha pasado. Y me ha pasado, ya te digo, la cual. El de delante de mí, eh, Eric, Eric Castro, se ve que ha tenido el mismo problema en el mismo sitio. Y ya te digo, yo he entrado yo detrás de él, y encima entraba más despacio porque ponía eh, a bandera amarilla, y digo, hostia, de hecho me encontraba otro durante la carrera, me encontraba otro ahí, eh, doblado ahí, que casi le, le golpeó. Entonces yo ahí entraba muy despacio a Drede, pero no sé, por qué tengo que mirarlo, porque no, no, no estoy convencido de qué ha pasado ahí. Algo ha pasado raro que no. Vamos, no, da igual, ha estado, la error, ha estado bien. La... Acumula, acumulamos horas de dos no life que ¿Sabes? hemos visto sí claro sí al final pues, se aprende empuñado puñado vamos. North Life te da te da mucha experiencia pues eh, sí. tenemos por aquí a Gerard Rev, que ha tenido un carrerón la verdad ha tenido un final guapísimo remontando ahí varias posiciones Gerard coméntanos ese final de carrera eh, cómo lo has vivido que tenía ahí un grupito sí. de tres entre Pedro vale, eh, sí Pedro Valencia eh, Rojas, Rojas. Sí tres rojas perfecto sí. sí. no ha sido ha sido una batalla muy bonita muy limpia hay que decirlo también un 10 para pedro también porque se merecía el podio igual que yo porque el tío ha estado aguantando ahí sin fallos eh, lo que pasa es que bueno sabía que tenía una curva que la trazábamos diferente que tenía mejor paso yo por curva y pues lo aprovechaba pero bueno al final la ventaja de de ir detrás y poder y poder tomar las referencias de, de los pilotos eh, carrera muy chula de menos a más remontada desde desde la doce, doceava posición y contento porque el único fallo que considero que he tenido ha sido en boxes que, que bueno el, el, la recarga del fuel la ha puesto en automático y en modo safe oh, y okay. bueno ter he terminado la carrera con 30 litros claro, claro. Más, más el tiempo que pierdes en boxes, no es tanto el vuelta a vuelta, sino el tiempo que pierdes en boxes, que había ganado un par de posiciones a Pedro Valencia y a otro corredor y en boxing no se ha perdido. Pero bueno, después despacito y buena detecta, sin fallos y, y muy contento, ¿verdad? muy Muy bonita la carrera. Y Luciano, ¿qué tal? Te hemos visto ahí defenderte. Eh, en recta, bueno, no sé <risa> a ver eh, yo comentar, eh, lo he comentado en directo que cuando tenéis el paralelo a, a, a, tenéis que respetar la trazada pero bueno, yo creo que en ese momento a lo mejor no tenía el, los pilotos el piloto de atrás, el paralelo no sé. ¿Cómo va Fran, no, pasa que eh, agarramos Ramos en la estrategia, le pregunto ahí a Roberto cuánto combustible había que poner en la parada y me dice la marca 21 le digo, bueno, con, le pongo el 30 y llegamos. Y me dice, sí, con 30 andamos. Y resulta que no. Roberto, Así Roberto que... ¿qué te pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó? Que ibas delante mía y de repente ¿y ¿dónde está Roberto? Y estabas por detrás de otro. Digo, no, que atiende. Me, pas me pasó que Eric ha tenido algún problema, que se la.. la estoy leyendo ahora que se ve que se la palabra la gráfica. Yo iba detrás de él y de repente el coche se me ha descontrolado. En una ¿Eh? zona que te estábamos ganado que siempre tenía yo muchas reservas, iba muy despacio adrede para no cagarla y el coche me se me pega una al descontrolada y he reventado la suspensión. Ah, no, no, yo me quedo alucinado, digo, sí, Si me acabas por los lo eran? Eran 13, 14 segundos. Sí, sí, pero no te rara? digo, luego... Y ya y te veo justo, no, no, no detrás de mío, sino detrás de otro. No, espera, es que detrás, es que resulta que es que a, a raíz de eso me ha, me ha tocado dar la vuelta ¿Qué? con la suspensión reventada. He perdido 12 o 13 segundos. Luego he entrado a cambiar, he estado un minuto reparando. Sí. He salido, drive through. Entro y... Marco drive thru pero me equivoco y me va y me pone gasolina en vez del de drive thru. O sea claro. que nada, una, una cagada de no, boxeo. Espérate, voy. a mí en la primera de derecha, cuando empieza el circuito antiguo, sí. en la primera de derecha que te subes por el piano, ahí me ha pegado un trallazo de atrás, luego para el otro lado, luego para el otro lado, me he cruzado ahí y ha empezado, han empezado, a pegar. Ah, claro, voy con la gafa, voy mirando, vienen tres coches, no puedo salir estaba eh, hacia hacia el, el guardarraí, hacia el encima de los pianos de esos altos encima del cepe no, y yo mirando carrera, yo que vienen tres no puedo tirar para atrás otra viene otros otros tres yo no y mira, perdí un minuto y pico allí de, sí, la pero, manera más tonta como el como el que quiere salir eh, en un mal aparcamiento marcha atrás y vienen todo igual carentas cosas todavía tienes buena carrera <risa> tía, has tenido, has tenido, has pero no voy a hacer por ese. Por ese... Ahora no, es que los demás estaban muy lejos. Me o sea, un un y típico ahí para poder salir. Pero... Ya, si es que a Gorka le ha pasado lo mismo también. Que ha tenido el Igual, problema. Se ha tirado ahí medio, un rato para salir para no molestarme. Y luego ya ha tenido el otro incidente que ya lo ha Ya de por sí el circuito es estrecho. Como te pongas en medio. Ah, espérate. Me he librado una de Albania. No sé quién más. Que se han pegado un piñazo allí. Que yo no sé ni cómo la, la he librado. Sí, no, yo, yo también he de... librado a uno que estaba cruzado allí eh, estaba eh, uno naranja y blanco y, ah, no, y otro, era como gris. otro que me parece que era, que era fue, eh, puedo decir? No, no, no, no, pero bueno, se han cruzado tres allí, estaban cruzados eh, justamente antes de, de la bajada, que eh, parece una igorieta que lleva, y, y yo no sé cómo lo he librado, porque justo en esa curva es toda ciega, es, la, es digamos la de cuatro vértices de derecha, ¿sabes? La de bajada. Cuatro vértices o tres vértices de derecha, entonces, claro, tú vas cogiendo un vértice, otro vértice, otro vértice, y cuando cojo el segundo vértice veo uno cruzado allí, el otro más para adelante cruzado, el otro a la izquierda por el cerpedio. Bueno, he pegado el piso 2, me he metido por la derecha, he subido por la hierba <risa> y vas a decir, oh, no, mira, no me la he pegado por el otro que estaba cruzado, porque ¿vale? el otro ha sido el, el, el, el, el, el, lo que ha pasado en los ah estuvo pero siento que te ves muy pero ah pero otras has comido ah, mucha ¿no? experiencia que te has sí, dado no, me ha aburrido porque me he encontrado con poca gente nada no más que dos y tres sí. porque ya una vez que me he pegado el, el, el castañón, ya ya es sí, otra carrera sí. ya es otra carrera a ver yo felicitar eh, seguimos en directo David que felicitar ah, a, vale. a Gerard que, que ha hecho eh, ha hecho el tercer hecho puesto podio. que coño, ha hecho podio, o se ha metido ahí, ha hecho un carrero. Y Luciano no estaba comentando, no sé qué de la estrategia que lo hemos cortado. Ah, ver, he cortado yo, señor. Nada, no es que... eh, nada, que nos quedamos cortos con el combustible. Le pregunto a Roberto que cuánto hacía falta para la parada y nos marcaba el HAD de 20 litros, 20, 21. 20, 20. Hostia, eh, es verdad eh, que Luciano, es verdad que se te ha visto para en la última vuelta quedando una o dos vueltas. Una una, sí, en la última. En la última me faltaron tres litros. O sea, bueno. Le puse 30 para asegurar y, y no, no llegaba. Así que cuando me di cuenta, eh, bueno. creo que daba la vuelta 7 segundos más lento para, para maneras, hay, llegar, pero no llegaba. No llegaba. El que quedó algún error raro porque había, un, había zonas del circuito que nos decía que nos sobraba gasolina y otras que nos decía que nos faltaba gasolina. Sí. Pero ¿Sabes? Depende, depende también del que te vaya marcando, sí, sí, pero decía, decía, te faltan un litro. Y luego decía, te sobran 6 o 4, no sé de qué ponía. Pero es normal, ¿sabes? En la misma, en una vuelta, en la misma vuelta, vas adelante y atrás. Sí, no sé. No sé ah, 12,8 pero... más o menos, 13 ya está, iba seguro. Sí, pues ahí he claro, Yo le he puesto 30 también y he entrado, eh. O sea yo, a mí sí que me ha llegado. De hecho lo he dicho, yo voy a poner 30 por si acaso y a mí me ha llegado. Bueno, a mí me ha, de hecho me ha sobrado 33. <risa> Porque en la segunda parada me ha vuelto a meter 30. <risa> otra vez. Eh, has entrado y te ha metido gasolina. Claro, en el drive-thru he puesto otra vez gasolina en vez de drive-thru. Ah, que has tenido el drive-thru por eso. <risa> y me ha tocado otra vez volver a entrar a hacer el drive-thru. vamos bien, no te digo, no matadas. Sí, sí. Es que no me he visto, te he visto... No, yo te digo, iba muy bien, muy finito, muy tranquilo y sí, se ha todo. Sí, ha sido, ha sido pegarse el guarrazo, o sea, se ve que ha tenido un problema técnico, Eric, ya a continuación, yo ya te digo, en una zona que. O sea, era de salto, pero ha sido antes del salto. O sea, antes del salto se me ha descontrolado el coche. Y digo, hostia, claro, imagínate, descontrolar el coche antes del salto. Bueno, pues pasa. tenemos por aquí ya. Perdona David, tenemos por aquí a gran Urruk y a Almaña, el creador de LASA Mercado, gracias a él se ha hecho posible ¿Oye. todo esto, si no ya se pone una primera ¿crees? idea que él tenía en la cabeza y la ha llevado a cabo de la mejor manera posible, lo más y nada, micrófono abierto para ti. No lo que es un poco paquetón, pero vamos, va todo, todo muy bien. Gracias, gracias por, lo de, <ríe> <ríe> gracias por lo de creador, pero a lo sumo li liante liante número uno Pero si no hubiera sido por, por vuestra ayuda y, y apoyo en la organización Pues la verdad es que esto, Este tipo de liadas al final Han sido más de 60 pilotos Que hemos cogido en algunas de las carreras de, de la Porsche Mercapesta y esto es una auténtica salvajada. Sí, ha respondido muy bien la, la, la participación de todos los pilotos, yo creo que se lo han pasado realmente bien tanto en un server como en el otro, en el server qualifying también se han, han tenido que tener buenas carreras y, y por lo visto eres el creador y además humilde. <risa> <risa> Hombre, no Hombre, no me toca otra, a ver, esto al final eh, partió de una base de extender lo que en su día pues surgió de, de una comunidad de amiguetes, que era algo social, y que queríamos competir en algo un poco más serio. Pero la gente, muchas veces, cuando entra en un juego, y sobre todo si tiene que entrar en un campeonato, se encuentra que el, que el nivel que hay pues, pues te desmorra. Y a partir de ahí, pues. Intentamos con, con Roberto ahí en una charla que tuvimos a ver si lo convencíamos para, para unir a gente que ya corre en campeonatos con gente que no corre tanto Porque al final hostias, te sientes más cómodo rodando con gente que tiene tu nivel Y de ahí la liada de las dos divisiones, los ascensos, los descensos Sí, al final también hay que fe felicitar a Artis Mazazo, a todos los pilotos de, de Mazazo que, que gracias a ellos es que se ha llenado también muchísimo la parrilla, han subido mucho el nivel, al final hay pilotos de, bueno, de todos los niveles, pero, pero gracias a ellos la En la carrera de hoy les hemos hecho una buena putada. Eh, porque claro, la idea es que había dos divisiones, pero todos compartimos el mismo campeonato Y se han venido al circuito más complicado, en la carrera más complicada Con el coche más complicado que se nos podía vi. haber ocurrido Porque es un dolor <risa> este estuve, es un dolor en la ingle es un dolor en la importante Yo ayer lo estuve probando, ahora que hay oferta en Run, no, no tenía el coche Y lo estuve probando ahí un rato con Diurca y con Roberto y digo, ¿cómo coño lleváis cuatro rondas con este coche, tío? No, no, o sea, yo, yo hoy, por ejemplo, por, por razones varias, al final, eh, a nivel organizativo, estás para mil cosas menos para la que tienes que estar, que es ya, entrenar. Sí. Y es de coche hay que entrenarlo. Sí. Ah, que Hugo no, no. corra tanto es porque entrena. Eh, aparte de las manos que tenga, si no entrenas vas muy perdido en este coche. Y tiene muy pocas cosas para tocar y ajustar, muy pocas pero de tocarlas y ponerlo bien, eh, puedes llevar a llevarlo muchísimo mejor de lo que, de lo que viene de base. Y, sí la, la y verdad bueno que, Al final, el otro, el otro es un coche, el, el cap, mucho más fácil de entrada. El tener sí, por lo menos tiene ABS, TC. ABS, TC, lo puedes regular. Eh, han salido carreras muy, muy chulas. Eh, yo por comentarios, cuando ya subí arriba eh, y sobre todo cuando estuve abajo, ...que ha habido carreras en grupo... ...con grupos de 9 y 10 sí, pilotos... Sí, sí, ...que son sí, ni sí, en, sí, sí, en sí. un arranque la tiene... Sí, sí, sí, sí. ...ha sido brutal... ...hoy hemos tenido también carreras en grupos de 5 ahí... ...guapísimos... ...ha estado a Red... ...ha estado... ...bueno... ...pilotos de Mazazo... guapísimo ...y... ...hemos tenido ahí... ...incluso al, al niño prodigio... ...a Pedrito... ...que ha que aguantado <risa> ahí... históricamente con, con 11 años... ...llevando el coche este... ...con 11 años... ...ya es flipas... ...¿Pedro Valencia Hola. Pedrito?... Pedro Valencia corrió la en alguna carrera, eh, alguna de las mangas, el, el padre le ha dejado al hijo y en las carreras difíciles al final el hijo Hostia, pues se ha quedado a él porque por nivel es que, es, máquina, es, que sí, es, sí. es muchísimo más rápido el peque que el mayor. Y el mayor tiene experiencia corriendo en circuito con escudería, no, resistencias. Pero que es un máquina, lo, es que es un máquina el niño. Sí, sí, lo facilitamos los lo lo segundos porque tiene me parece no sé si tiene 11 años, puede ser. 11, 11, 11. Yo no sé si es que de, <risa> yo no sé no sea, si pero... es que le cambian le cambian el asiento y le ponen uno más bajito, pero pero tiene 11 años y sí. si algún día le podéis hacer una entrevista, bajate el volumen de los agudos porque se nota que tiene 11 años todavía. Nada, al final hay que felicitar este. a todos los participantes todos los que han hecho posible este campeonato, que al final son los pilotos, los que si no llegases para ellos no se hubiera hecho nada, por mucha idea que tuviéramos Y, y en especial también a, a Edu Mir, que hoy ha faltado porque tenía que trabajar, creo que era o no sé. Sí, completar la quinta ronda ha podido ganar el campeonato, o sea, matemáticamente ha sido... El, el bueno, ganador, es que ¿no? para próximos campeonatos estamos hablando de hacer tres divisiones y una que solo corra Edu. Sí. O ponerle un NSU o algo así <risa> Un y Le ponemos el NSU a él claro, Yo claro. creo que con el NSU nos gana Sí, porque ya hemos probado muchas cosas por aquí Ya hemos probado de que no clasifique De ponerle peso, de ponerle Y eso no, no sirve eso no <risa> Nosotros la, la primera carrera que, que se lió A correr con nosotros, así, for fun Por probar eh, Hicimos una parrilla full invertida De 36 y ganó Sí, sí, sí, Las dos. Pero es que mira, lo de Edu, eh, la semana pasada en Red Bull Ring, en la, se, en la segunda manga, que es parrilla invertida, él salía al décimo. Bueno, pues la primera curva ya había ganado sí, cinco posiciones. Cinco. cinco posiciones, o sea, y, y pasó por línea de meta en la primera vuelta, que, eh, el segundo, creo. O sea. <risa> y en la primera curva de Red Bull, no es que diga, no, es cualquier curva, ¿no? <risa> no. pero está guay montar cosas así, que se apunte tanta gente, incluso gente del de nivel de Edu, pero también pues, Orca, Stradi, gente con un nivel. Sí, por aquí ha pasado Xavi Pinsat, eh, que también ha pasado hay que Xavi Pinsat, correcto. Eh, Rapidísimo. A, a Peña a, a Estradivar no lo vamos a descubrir ahora eh, eh, José Antonio Peña eh, Pregi Bueno es que a día de hoy a día de hoy eh, Podemos decir Que mínimo Mínimo cuatro pilotos Del top 20 de Rankers de Race Room han corrido en esta copa Sí, sí, y luego bueno Porque también también corrió en la clasificación Ilya bosekov sí. Que Venga, nos hemos en traído la ronda hubo, eh, sí en ah, clasificación, sí, sí, luego sí, por sí, motivos sí, varios pues no ha podido correr. Pero aquí hemos enganchado a gente muy muy muy buena. Nivel, paquetes como yo y gente muy muy buena. Nivel ha habido, porque de cualquiera de las rondas coge a cualquier piloto del top ten y te puede ganar cualquier campeonato en cualquier comunidad o en cualquier ranqueo. En cualquier... Entonces nivel ha habido muchísimo y luego bueno luego y, esto, final... y esto que sepas que extraoficialmente ahora que no nos escucha nadie te voy a decir que decir que la idea de intentar montar algo así contar con vosotros y tal sale de una liada eh, que se nos fue en ese caso se os fue de los manos a vosotros y que, y que nosotros igual, como mazazos, campeonatos como tal, igual no vamos a montar en un tiempo porque esto desgasta mucho, sí, pero verdad. todo esto viene la idea de, de la aliada que se nos planteó por parte de Railroad Spain de las 2.4 horas de Daytona, que claro. llenamos dos servers enteros. Sí, es verdad. Luego también tiene y mucho hay... mérito que, que hayáis contactado con muchos streamers, yo creo que eso también es muy apetecible de cara al público y tal. Está Stradivar, Gorka, Liti, eh, Alejandro, hoy, eh, Brea, Brea también Antonio ha corrido. Brea, eh, bueno, Jordi este tiene su canal. Eh, Frank, un Lurinoqui, Urinoki. Ah, hombre, no, no Uri, claro, claro. Eh, Apuntate un Models canal de Game. referencia que está desplegando ahora. Modest Games también. Sí, sí <ríe> O sea, streamer, yo creo que ha habido la mitad de la parrilla de la Entonces, pues bueno. Luego también, como es eh, Twitch, te permite ver varias eh, retransmisiones eh, a la vez, ¿no? Puedes ponerte 5 o 6, no sé si tendrá un límite, pero puedes ponerte muchas on en, en directo a la vez, pues mira, pues hay una gente que ha estado... No, la verdad, la verdad es que se, han, se nos ha unido a la fiesta gente que simplemente hicimos un trabajo de sondear y de, junto con Roberto, de, de intentar liar al máximo de gente posible. Hay gente que finalmente, pues por varios motivos, se apuntó y no participó, pero aún así... Tenido una consistencia y un, y un volumen de gente importante, gente de nivel, pero que sobre todo lo que decías, gente que podría estar en cualquier campeonato ganando sí, sí, sí. y se han venido aquí en un campeonato que no se gana nada. Atender y otra cosa, y, bien y ya está. Y otra cosa, las fechas no acompañan ¿eh? estas fechas ya de casi verano, fines de semana. La gente ver, son un poco no. más complicadas, igual en otro Irán, horario. No otro pago... mes, Correcto, y tampoco, tampoco, acompañado que por fin eh, podemos salir a la calle. A ah, eso, a eso. Claro. Podemos hacer algo más. De momento, uno si nos la lían más la gente no. y se contiene todo. Hombre. Pero venimos de un año que el, el sim racing en general y cualquier cosa que montaras, eh, evidentemente hemos pasado demasiadas horas en casa ¿no? sí, y, sí. y ahora evidentemente pues viene familia, eh, compromisos, tener que ver gente... Que, sí, ahora que es mes de agosto poder. que sea tranquilito. No, mes de agosto fiesta. Bueno, no, nosotros no. nosotros abandonamos Race room el Team Mazados, abandonamos Race room por una semana y a partir de mañana empezamos a entrenar como locos porque a falta de más carreras sí, eh, vamos a vamos a correr las sí. 24 de Spa. Se me ha dicho esta gente, sí. Con un coche, con un diseño súper exclusivo, eh, muy en la línea del forfanismo total que siempre nos acompaña, nada serio pero a ver si nos estábamos a punto fíjate que me surgió la idea de hacer una skin de Race Room para correr en iRacing pero no pero igual igual nos hubieran vetado igual y racing te dice dónde va tío no, no creo no creo no no creo tampoco hombre en Race Room tenemos skins que promocionan Gran Turismo Gran Turismo por eso verdad? te digo He una gran portada de las de Nah, no creo, eh. al final yeah. yo creo que los grandes beneficios han sido ta también todos los participantes, todos los que nos han seguido por aquí o, o cualquier lugar que hayamos estado viendo y todos los que hemos disfrutado de, de este gran campeonato. Y, y yo que sé, yo agradecer a todos los que habéis hecho posible esto y, <coughs> y nada, y mucha limpieza también hemos visto en este campeonato, que hay que remarcarlo porque. ¿Habrá podido haber algún incidente, se ha reclamado lo que sea, pero eso es totalmente sano? Esto, un, campeonato. esto es una cosa que la gente al final también tiene que entender, sí. que, que en todos los campeonatos hay, hay fricciones, hay toques. Hemos tenido un sistema de reportes, lo hemos revisado y lo hemos hecho todo lo bien que hemos sabido, entendiendo en cada momento pues, que cada situación, cada piloto, cada nivel de conducción y cada historia tiene su, su momento y su sentido o no. Pero pero todo lo que se ha reportado, todo se ha atendido y se ha revisado de arriba abajo. Y nos hemos tirado aquí, Roberto y yo, y, y Modes, como principales ahí revisadores de absolutamente todo, días hasta la una de la mañana, yo. revisando esto. Y esto, pues bueno, es por, es por eso que organizar cosas a veces la gente no lo valora, pero tiene muchas mucho trabajo. En cualquier cosa que organizar, es un evento y más, un campeonato así de de varias rondas y pues tanta gente a mí una cosa que me ha gustado mucho es que eh, referente a lo de los niveles y que ha habido pilotos y tal y streamer aquí todos todos han sido igual o sea ahora estaba sí, leyendo sí, en claro. vuestro foro la primera felicitación que ha habido es de Gorkality que ha entrado aquí a felicitar por el campeonato y tal pero dentro del Discord o sea como uno más de, de, de Discord sin molestarse a nada les aviso de que por favor no revisaran incidentes en sus streams y tal que se lo han acatado o sea encantados y, y súper contentos súper contentos de al menos yo de cómo ha estado todo el mundo de la tolerancia que ha habido del buen rollo que ha habido el que ha querido correr o ha podido lo ha hecho el que no ha podido pues puede o no quiere y está sin malos rollos y sobre todo que no ha habido piques Piquesa, ha ¿no? en, y... carrera, sí, en, en pista, en pista, pues, ver, pues, todos como hoy me he llevado a Yurka por delante y me he destrozado en la carrera. DIURCA que venía haciendo una carrera de remontada porque no ha podido clasificar y salió al 32. Yo lo he visto en P10, lo estaba siguiendo ahí con el rabillo del ojo y. Al final si sí lo he visto ya que ha tenido que abandonar. Bueno, al final es un Íbamos, que, íbamos que él, él, él y yo y hemos pillado justo en el peor sitio posible a, a un coche que iba por delante. Él ha tenido que frenar. Yo venía saliendo en cuarta casa a fondo en la parte de, antigua de, del norte y, y ni, ni me he empanado que ha tocado el freno. Ni, o sea, señores de Porsche, pongan las luces de freno más grandes. Estas, estas barritas finas cruzados Y yo esquivando los tres cruzados allí. Claro, claro sí me lo llevo por delante. Hay coches que parece que se alumbran mal los frenos. Yo también tengo esa referencia, pero es verdad que luego me meto en alguna tranca y digo, coño, es que no he visto que ha frenado. Y es porque se ve menos, no. no sé. Sí, sí. Esto, esto con. A ver, señores de Porsche, esto con un BMW no hubiera pasado. No, ni, ni, ni me he enterado que ha, ha tocado el freno, y, el y, freno. Yo no sé, y yo no he soltado y cuando me he dado cuenta ya, ya, ya y ahí no hay escape lo malo del north pues es un poco como Macao no claro. no hay escapatoria ver, qué pasa que estos coches no si no llevan a veces con una que bloque son metros de distancia que va sumando la frenada, o sea, al final la frenada se te hace más larga. Entonces, si lleva alguien delante, pues... y luego no lo que tú dices, que son baches, y más, es que este coche era como cogiera un piano, pegaba unos botes. Sí. Que, que, que bueno, volaba, Gorka, Gorka, Gorka, perdonad chicos, chicos, es que me tengo que ir urgente. Eh, enhorabuena a todos los que habéis participado, muchas gracias, y nada, encantado de haber participado y de, de haber colaborado, de haber hecho todo lo que hemos hecho. Gracias, y nos gracias, vemos tío, en la tío, siguiente. Tío, tío, tío. Vale. Tío, tío, tío. Chao, hasta luego. Venga, pues ya está, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Si tenéis algo que añadir, eh, estáis a tiempo. Pues nada. Felicidades eh. a las a la retransmisiones tan chulas que os habéis hecho. Y felicidades a Oriol a Pedro Gil y a Machuca por, por las retransmisiones tan, tan bonitas. Sí, bueno, lo, igual feliz, lo, felicitar he hecho, a la organización. De... La verdad es que sí, al final, bueno, ya está bien de chuparnos las pollas. <risa> <risa> Pero que sí que es verdad que. Oye, que... Vamos a sacar los tapos sucios. A ver, más has sacado un poco en cama, a, ver, ¿eh? <risa> <risa> a ver, en verdad, eh, ha habido como eran 11 vueltas. que, que, que Kevin ha preguntado: eh, ¿por qué no poner el tiempo que queda de carrera Digo, ¿por qué no? Porque son vueltas. O sea, esta ronda se ha hecho por vueltas y no se sabe el tiempo, no se sabe cuánto va a tardar. Entonces, pues ponía y cada tres o cuatro vueltas sí intentaba hacer un repaso de me dejaba la batallas normalmente estás con las batallas o con los primeros pilotos las batallas sobre todo da igual las posiciones porque si estás en batalla está divertido pero pues sí al final hace un repasillo y si te he visto en batalla pues te engancho pero yo entiendo que por lo menos porque tengan un poco de que salgan en cámara a todo el mundo y un breve repaso cada cierto tiempo y había tiempo Tómate algo, tómate algo que lo pago yo. No, me estoy tomando <risa> un tinte <de> verano ahora. <risa> bueno, pues lo dicho. Que Chico, saludar día, a todos. Todo. Vale, pues nada, pues. Saludar a todos y. Felicitar al podio también, que son los, los, los pilotos que han, han podido superar a todo el resto de pilotos con el nivelazo que había. Y, y nada, y está atento porque. Dentro de poco ya iremos anunciando nuevos campeonatos, nuevos, nuevas colaboraciones y, y nada, lo importante es que se trata de, de disfrutar, que disfruten los pilotos, que para eso se hace esto y que disfrutemos todos. Si ellos disfrutan, nosotros vamos a disfrutar, eso está claro. Pues nada, lo dicho. Eh, nos despedimos. Muchísimas gracias, al Venga, tío. Venga, un saludo a todos. Venga, Hasta luego. te lo voy, Lo dicho, nos despedimos. Chao, y un saludo para todos los que nos hayan estado viendo en directo y para los que nos vean en, en diferido. Hasta luego. Van, van gracias, no